Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo live streaming en mis perfiles sociales donde en el, durante las dos horas eh, próximas aproximadamente contaremos con 16 invitados hablaremos muchísimo sobre comercio electrónico porque en, el, en este directo vamos a compartir las conclusiones y aprendizajes compartidos que tuvimos en el último encuentro el cuarto encuentro de kartings y networking de la Latina Valley que celebramos en Madrid hace un par de semanas. Y para inaugurar tengo a Javier Marcos. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, es un placer. Tuve la, la fortuna y el honor de ser invitado a la anterior sesión de, de, de karting presencial de networking de, de la Latina Valley. Y bueno, es también un honor ser invitado para además inaugurar, ser el primero en hablar en esta, en esta charla que, que vamos a tener esta mañana. Pues tengo el honor de inaugurar contigo porque, entre otras cosas, tiene eh, más experiencia que yo, incluso en estos streamings y tus propios live, por otra temática, por, por temática que no es e-commerce, eh, suelen tener muchísimo éxito. Así que, enhorabuena y un honor tener tan buen streamer como tú para inaugurar. Muchas gracias. Bueno, me veis aquí con el micrófono y con el, con los cascos, cosas de llevar seis años grabando podcast cada semana, al final uno tiene equipo un poco, un poco interesante por, por su cuarto, la verdad. Pues, pues mira, eh, primero de todo, eh, eh, ¿quién eres y qué es lo que haces? Bueno, eh, mi nombre es Javier Marcos y yo trabajo en, en la, el Cluster Big Data Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, eh, que se ocupa básicamente de, de la gestión de, desde el punto de vista institucional de poner en contacto a grandes y a pequeñas empresas, a pymes pequeñitas desde el entorno tecnológico con empresas ya más grandes del sector para desarrollar proyectos para la ciudad de Madrid. Y yo entro a trabajar ahí a, a partir de la fundación Big Data, que es quien tiene, ejerce la presidencia del cluster Big Data del Ayuntamiento de Madrid y es quien coordina todas las actividades. Aún así, aunque digo que es el billete el Ayuntamiento de Madrid, nosotros también trabajamos a nivel estatal, colaboramos con instituciones de, de toda España. Nuestro presidente fue nombrado hace poco vocal de la asociación Calla X, que es una asociación a nivel europeo de tratamiento de espacios de datos seguros, así que bueno. Aunque a, nuestro nombre a priori indica que dependemos del Ayuntamiento de Madrid y es así. También colaboramos con toda España para una serie de actividades siempre vinculadas al sector Big Data, por supuesto. Y quería empezar eh, con las preguntas eh, relacionadas con la actividad. Y es que como experto en marca y reputación te quería, te quería preguntar eh, cuáles son eh, los beneficios de participar en este tipo de, de actividades. Sí, tengo que decir aquí con cierta confianza que Emilio me dijo, bueno, ¿de qué quieres hablar del tema? Y dije, pues mira, yo voy a hablar de reputación. Yo al final, yo mi especie de acciones marca y reputación, yo tengo un máster en reputación corporativa, al final ha sido mi, mi trabajo los últimos años y es realmente el tema que más me apasiona, ¿no? Y bueno, yo le quería, le quería explicar a Emilio y a todos que estáis aquí viendo cómo puede una reunión de networking con unos cars de la Latina Valley aportar intangibles a una organización, ¿no? Estamos en un contexto ahora de... De que todo el mundo quiere gestionar los intangibles Sabemos que el valor de una marca Cada vez pesa más los intangibles Respecto a otro tipo de valores Cuando compras Coca-Cola, compras la marca Coca-Cola No compras tanto los productos químicos que la guardan ¿No? Entonces, bueno Volviendo a nuestras reuniones presenciales Llevamos dos años que tenemos unas Evidentes limitaciones en, interacc en interacciones sociales Por la pandemia que hemos vivido, ¿no? Y bueno, ahora estamos un poco empezando A ver a la luz al final del túnel Tenemos ya, por suerte, cada vez más eventos y lo que nos damos cuenta es que hemos echado de menos muchas cosas. Eh, parte que era nuestra rutina diaria, nuestra rutina semanal de encuentros, de eventos, las hemos perdido. Y aunque es evidente que estamos en un proceso de digitalización de la economía, la economía tiende a ser más digital, más conectada, por supuesto, hay elementos que, que, que por mucho que aporte la tecnología, sencillamente no se pueden reemplazar eh, hasta que no te encuentras en persona, ¿no? Y esto además, entorcándolo con valores de la reputación, está unido a una pérdida de confianza en instituciones y empresas. Es un proceso que ya es previo a la pandemia, ya es previo a 2020. teníamos cómo todos los índices de confianza en administraciones públicas, en grandes empresas, iban decayendo. Se hablaba de crisis del sistema actual, etc. Y la pandemia pues, lo ha agravado mucho más, ¿no? entre temas de distancia social, de actitudes que, corporativas o institucionales que no han sido satisfactorias. Pues bueno, pues tenemos una, una pérdida de nombre, de, una pérdida enorme en estos lo que le llamamos un, un daño reputacional, ¿no? Y, y claro, en este tema, si queremos analizar la reputación de, de una marca, pues eh, hay un elemento clave que son los intangibles. Los intangibles que además van a ser claves cuando hagamos una operación tan sencilla como bueno, que me compro una Coca-Cola o eh, la bebida de cola del día. Pues bueno, estás comprando al final la marca Coca-Cola porque tiene intrínseco una serie de valores, una serie de atributos Hola. que tú como consumidor estás eh, respondido ante ellos, ¿no? Claro, hay muchísimos intangibles, la gestión de ellos daría para dar un máster y no es el tema porque tengo aquí tres minutos para vender mi moto, pero bueno, tenemos valores como transparencia y e coherencia que son claves, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo quiero comentar que actividades como la de Latina Vale, que tuvimos hace un par de semanas, lo que ayudan es a hacer cumplir una promesa de marca. Una promesa de marca, porque lo que nos permiten es una comunicación directa con grupos de interés. Eh, directa y además yo diría que es honesta también. Porque este tipo de diálogo nos permite transmitir eh, una serie de valores, una serie de actitudes, que pues en un entorno digital, en una reunión de Teams, pues seguramente no se transmiten igual que si estás charlando mientras juegas una partida de bolos. Pero bueno. Mm. ¿Y, ¿Y cómo mejora la reputación de una marca asistiendo a este tipo de actividades sectoriales entre pro profesionales de un sector concreto como e-commerce? A ver, estamos en un momento en que tenemos, y es una realidad, cada vez más trabajadores que están muy desarrigados de sus trabajos y cualquier iniciativa, honestamente, que ponga en valor a estos a stakeholders, este, este, a estos grupos de interés que están ignorados. Eh, cuando cambias un entorno hostil, un entorno a veces asfixiante por algo original Pues evidentemente vas a fomentar un sentido, un sentido de pertenencia que es clave ¿no? Estamos, a la hora de hablar de imagen de marca, tenemos múltiples amenazas Que están dañando el valor de una marca, que atacan su reputación corporativa Tenemos todos los días problemas de fake news, prácticas poco sostenibles crisis de liderazgos, falta de buen gobierno, falta de calidad en el entorno laboral eh, estamos en un punto en que una crisis de reputación de una marca ya nos hace tanto daño como una crisis de operación, incluso un riesgo tecnológico. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las organizaciones hoy han cambiado y buscan cada vez más crear una estrategia narrativa porque a veces dan un discurso que no se alinea con lo que están haciendo y tú tienes que ser siempre coherente, tú tienes que actuar de manera coherente al mensaje que estás transmitiendo. Entonces, bueno, también vemos que la gente pide más transparencia por las crisis previas que hemos vivido, gestión de datos, etcétera, y evidentemente un encuentro presencial te ayuda a transmitir una confianza que el mundo digital nunca te va a dar. ¿no? Yo creo que estamos en una era de, del propósito, cada vez tenemos un, se busca más impacto social, estamos además en una época en que se normaliza la incertidumbre, yo me voy a los CARS y yo no sé cuándo voy a volver porque puede haber otra pandemia, otra guerra, que a saber qué nos va a pasar vivimos en un entorno absolutamente buca. Entonces, bueno, creo que en este contexto tan, tan curioso, además en una época del engagement social y demás, eh, creo que la cultura corporativa se está transformando yo creo que tenemos una época ahora en que el trabajo tiene que ser ágil y tiene que ser con valores y sobre todo, tenemos que reinventarnos y no hay mejora que reinventar, reinventarse que desconectar para volver a conectar en eventos como el que tuvimos a, a, hace un par de semanas eh, Espero poder contar con tu participación en, en la próxima actividad Bueno, sería un honor por supuesto me lo pasé en maravilla, hice contactos profesionales muy interesantes, así que bueno sería un placer repetir desde luego pues muchísimas gracias, Javier, por eh, eh, permitirme inaugurar contigo este live y nos vemos en las próximas actividades. Por supuesto. Adiós. Saludos. Y mientras, dejo pasar a, a Rocío, eh, da saludar a Alberto. Muy buenas. Eh, Margarita, un placer tenerte por estos lares. Buenas, Santiago, Jordi. Eh, si os planteáis participar con vuestras propias preguntas, os la agradezco porque así podremos ir haciendo el, el live más interactivo. Eh, muy buenas, Rocío. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Emilio? Bueno, eh, buenos, buenos días eh, y es que contigo vamos a hablar acerca de pagos en e-commerce que es una temática cuanto menos fundamental y totalmente vital eh, si queremos que nuestro comercio electrónico sea, eh, sea todo un éxito. Entonces eh, primero todo eh, ¿quién eres y qué es lo que haces? Bueno pues eh, soy Rocío Donaire, eh, soy especialista en e-commerce del equipo de ventas de Paycomet. Y, eh, bueno, Paycomet es un procesador de, de servicios de pago. Eh, al final lo que hacemos es brindar de, eh, soluciones a, a los comercios para que puedan pues, canalizar los cobros a través de diferentes herramientas que permitan pues, mejorar la experiencia de compra, potenciar eh, esta conversión de ventas y, y bueno, pues, tener un, un control sobre la operativa de un, de un modo unificado, ¿no? Y, bueno, pues eso. Bien, bien. Es lo que es. ¿Y qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir una buena pasarela de pagos en e-commerce? Bueno, pues teniendo en cuenta de que cuando un comercio eh, busca ¿no? un, un, un proveedor que le, que le facilite unas herramientas eh, y unos servicios para potenciar. ¿no? Su e-commerce, eh, al final, nosotros lo que hacemos es eh, asesorar ¿no? a los comercios en, en, en cómo poder eh, potenciar eh, este, este servicio. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la implementación de una serie de servicios y de herramientas que permiten pues, analizar la operativa, mejorar esta experiencia de compra y ampliar, por ejemplo, los canales de pago, eh, que, que un e-commerce ya puede tener o que no ha tenido nunca y, y obtener un servicio de soporte de primer nivel, ¿no? En este caso, contar con un proveedor de servicios eh, tecnológicos experto ¿no? en la materia que pueda eh, eh, facilitarte pues esta posibilidad de integración, de adaptar tu e-commerce, eh, o sea, la pasarela de pagos a tu e-commerce, ¿no? a tu look and feel, de, de permitirte pues eh, integrar eh, estas soluciones para eh, evitar una fricción, ¿no? eh, eh, Abandono de carritos de, de la compra, por ejemplo, pues te ayudamos a analizar todas estas eh, circunstancias que se pueden, eh, se pueden dar. Por ejemplo, eh, a través de la generación de, bueno, la contratación de nuevos canales de, de, de pago que no tendrías eh, eh, eh, previamente, pues, por ejemplo, el pago por enlace, generación de códigos QR, ¿vale? Incluso integrar en tu RP o CRM esta, esta posibilidad de generar automáticamente estos enlaces de pago para, por ejemplo, recuperar carritos de la compra. Eh, o generar eh, un proceso de pago por suscripción ¿no? de, de forma automática. Eh, básicamente, eh, permitir eh, a, los, a los comercios, a través de un procesador de pagos experto, eh, la posibilidad de, eh, de, de dar la libertad a los comercios de, de operar como quieren. Por ejemplo,. Em, eh, tener la, la, la, la posibilidad de contratar el servicio de eh, adquirencia con nosotros o simplemente de la Somos una entidad que opera de forma eh, en formato de multiadquirencia Los eh, clientes van a poder operar con diferentes entidades bancarias y conectarse con Paycomet para poder procesar toda esa operativa. Entonces, bueno. También contar con, con, con la seguridad y la tranquilidad de que, de que tu proveedor cumple con toda la normativa y te ayuda a cumplir con la normativa establecida. Y, y la segunda pregunta es, ¿qué podemos, eh, ¿cómo podemos explotar los datos de los pagos para eh, tomar decisiones adecuadas en nuestro negocio? Pues sí, Emilio, la verdad que nosotros eh, eh, contamos con un, un panel de control que eh, los clientes eh, van a utilizar para extraer informaciones para tomar decisiones de negocio. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, eh, analizar el número de negaciones que estemos teniendo, ¿no? Para poder tomar eh, rápidamente decisiones de ver por qué se están cayendo, se están dejando abandonando los carritos de la compra, pues, evidentemente, para, para poder, eh, accionar, pues, enviarle un link de pago para poder recuperarlo. Eh, viendo, pues, eh, personalización de la, de la web para ofrecer otros idiomas, por ejemplo, ¿no? De los que tengamos puesto, pues, viendo desde dónde, desde dónde te están comprando. Tener la posibilidad de contratar medios de pago alternativos. Eh, viendo eh, desde de qué países te están comprando, pues, eh, poder contratar eh, un pago local, eh, un medio de pago local para poder convertir más ventas en este país. Eh, por ejemplo, pues detectar si te están pagando más con, una, con tarjetas de crédito que con débito, pues poder ofrecer eh, formas de financiación para estas compras, ¿no? Porque al final estamos eh, tirando de, de, de, un, de un crédito. Eh, por ejemplo, pues, eh, extraerte informes en los que puedas eh, tener toda la operativa eh, controlada, poder eh, realizar estadísticas, tomar decisiones de negocio rápidas gracias a un panel unificado en el que tengas toda la información bien eh, eh, mostrada, bien eh, especificada y, y que, que te permita esto, ¿no? Eh, poder, eh, poder tomar tus decisiones de negocio. Pues muchísimas gracias Rocío por el apoyo que habéis realizado como sponsors de este último encuentro entre profesionales de comercio electrónico y, y nos vemos en breve, que tenemos otra actividad dentro de muy poquito. Gracias Emilio, no solamente por esta oportunidad de, de participar en este live, sino también por haber organizado el karting, que fue una oportunidad est estupenda para conocer eh, muchísimas personas, eh, muchísimos eh, eh, profesionales del e-commerce. Fue muy interesante y la verdad que, que estamos deseando que vuelva a haber una oportunidad igual para volver a participar. Pues muchas gracias Rocío y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias Emilio. A ver, y paso con Marco. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Perdona que no esté en la oficina que justo me has pillado, me has pillado fuera y, y he improvisado para estar aquí con vosotros y con vuestra compañía. Te lo, te lo agradezco inmensamente porque, de hecho, eres el segundo que me hace un live streaming desde un parque. Eh, ¿Sí? Y lo ha salido bastante bien, qué coste. <risa> bueno, pues está bien. Estoy aquí en la, en la Plaza Pedro Cerolo de, de Madrid, que me ha pillado por aquí, que tenía unos médicos y demás. Y, y bueno, digo, voy a estar voy a estar con mi amigo Emilio y... y te lo, parte de esto. te lo agradezco mucho. Y, y contigo íbamos a hablar acerca del mercado del alquiler con, relacionado con el ámbito digital y cómo crees que precisamente se va a transformar eh, el mercado del alquiler eh, en, un, en un entorno en el que el ámbito digital prácticamente ha venido a revolucionar y a cambiar absolutamente todo. Sí, desde, desde el ámbito de lo que es el tema de inmobiliario, Está habiendo muchos cambios eh, desde el mundo de PropTech eh, con muchas iniciativas muy, muy diferentes. O sea, desde, desde asegurar CRMs, desde gestión de inmuebles, eh, eh, el blockchain está teniendo un, un cambio importante. Todo el seguimiento de compra-venta, por ejemplo, de inmuebles a través del blockchain, donde se, hace, donde se sigue todo ese dinero. Eh, yo creo que es muy interesante ver cómo, cómo está tomando una deriva, donde están surgiendo muchísimas propuestas y, y creo que esto está, está activando y revolucionando la forma de entender que hemos tenido en España hasta ahora el, el mercado, el mercado inmobiliario. ¿Y cómo está, creciendo, cómo está creciendo precisamente el mercado inmobiliario en Internet? ¿Qué cifras, de qué forma saludable no...? Hombre, la verdad que cada vez existen, existen hay negocios que están, están manejando actualmente eh, una cifra de negocio muy alta en, a, nivel, a nivel del mercado inmobiliario, en transacciones inmobiliarias. Eh, por ejemplo, desde nuestra empresa solo ya estamos, ya estamos moviendo cerca de 2, 3, 4 millones anuales en transacciones inmobiliarias de alquiler, solo gestión de alquileres y procesos de alquiler. Entonces todo esto está, está, está, está moviéndose y, y además el, el público objetivo está muy abierto a estas iniciativas. Son cifras que van en aumento. El número de startups que se han creado, creo que lo leí en un artículo recientemente, estábamos hablando de que ahora mismo en el mapa Protect en España solo hay unas 200 empresas de todo, todo inmobiliario y todo digital. O sea, estamos y, ¿Y crees que en algún momento habrá algún tipo de concentración? Porque 200 para, un mer el, para el mercado está muy bien, pero a lo mejor el, todavía, fal todavía falta porcentaje de negocio. Eh, entonces, crees que habrá una concentración del mercado? Hombre, yo creo que la deriva que está que está tomando es estamos, estamos yo me encuentro dentro de ese sector, estamos cogiendo un, un sector muy, muy conservador eh, lo metemos en, en este sistema y cuando da el resultado, porque al final lo que le interesa a todos los propietarios, a todos, a todos los del mundo inmobiliario es sacar el rendimiento y si tú demuestras con cifras ese rendimiento cuando vas haciendo pruebas, al final se nota, se nota la deriva y se nota que la gente sí está abierta a, a probar estas nuevas iniciativas. Yo, yo, a mi parecer, por lo que he podido experimentar, además cada vez les quitas papeleo, les haces las, las transacciones mucho más sencillas, eh, la burocracia es menor, eh, todo es directamente con ellos, sin, con menos intermediarios. Eh, yo creo que, y ofreciendo soluciones 360, es decir, que no te preocupes por nada, entonces yo creo que la gente sí está abierta eh, y estamos, hay cuatro, casi cinco millones de viviendas en alquiler ahora mismo en España, según el último que, que pude leer y, y ese es el mercado, en, en el caso de Rentech ese es el mercado al que vamos dirigidos, en el caso de otras que se dedican a gestión en el portal de Idealista, por ejemplo, el año pasado creo que fueron eh, 60. Bueno, el año pasado no, perdóname, en 2019 creo que fueron 60 y tantos, 65 millones de inmuebles los que circularon por Idealista al cabo del año. Estamos hablando de cifras muy altas y todo eso es un negocio que, que, que es un mercado mm. potencial. Mm. Eh, mira, permíteme una pregunta de Loreto, de, del público, que, que no, no ve muy bien cómo, por ejemplo, eh, blockchain, que se intenta mezclar muy habitualmente con blockchain, puede venir a mejorar el, el mercado. ¿Qué opinión tendrías tú al respecto? Pues, para responder, para responder a Loreto... Eh, eh. Como decirte, el mercado es, es, una, es un proceso en el, en el, en el compra de, de, el, de las viviendas que desde los contratos, los smart contracts ya están tomando parte de ese proceso donde eh, se hace un seguimiento de, de, desde, desde la propuesta hasta la firma del inmueble y se, y se hace la transacción a través todo de, de blockchain y, y, y criptomonedas. Al final ya, ya, hemos, ya hemos visto en España varios ejemplos de grandes operaciones que se han hecho cambio, se ha hecho la intermediación a través de blockchain y criptomonedas. De hecho ya están apareciendo inmobiliarias concretamente que trabajan de este sistema. Entonces a mí aún me parece algo temprano, pero, pero creo que sí, que sí va, sí, sí, es el camino, sí es el camino a seguir, sobre todo por la libertad. Eh, no, yo es que estoy, eh, estoy de lo que comenta, estoy muy muy de acuerdo en que la blockchain eh, su trazabilidad puede aportar valor añadido. Y Cristo, es que soy un poco Cristo en cuanto a la volatilidad, a la volatilidad le da un poco de inseguridad, pero tiempo al tiempo, como estás comentando, Marco. Pues, claro, ¿no? yo creo que se están haciendo pruebas y, y pueden y pueden ir dando resultados. Uh -huh. Estamos haciendo pequeñas prospecciones en el mercado y si se ve que funciona, pues irá bien. Pues Marco, muchísimas gracias por eh, dejarte entrevistar así, eh, eh, eh, antes del médico y, y en medio de la calle, que ha salido mucho mejor de lo que, de lo que nos hubiéramos imaginado y que es la prueba de bueno. también. Muchísimas gracias, muchas gracias a ti por tu invitación y espero verte pronto. Nos vemos en la próxima actividad ICOM. Saludos. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar con Javier Echevarría. Eh, muy buenas, Javier. Buenos días, Emilio, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por el apoyo que desde Cuarizmi realizáis eh, como sponsor a todas las actividades que hacemos de comercio electrónico con la Latina Bali. Muchísimas gracias por el apoyo. Nada, muchísimas gracias a ti por contar con nosotros. Y Por cierto, que envidia me estaba dando Marco. Sí, es que, es que no es la primera vez que hacemos que hacemos un streaming estando en la calle y sí. con las actividades que hoy día de 4G, 5G, es mucho más factible que hace unos años, la verdad. Pues me lo voy a plantear para la próxima. ¿eh? <risa> pues sí, sí, pues mira, eh, estuvimos hablando hace, hace poco con, con, con un compañero de Cuarismi de en un live concreto solo para para vosotros hablando muchísimo acerca de larga cola y AdWords. Pero teniendo en cuenta que hoy no tenemos una entrevista eh, completamente dedicada a quien nos interese el tema, en el, en el propio canal, por ejemplo, milo.tv, podéis ir a, a esta entrevista sobre larga cola y AdWords concreta. Pero en breve, eh, ¿qué beneficios trae eh, en la larga cola? Sí, a ver, la, la entrevista que hiciste con John, que es nuestro CTO... Es una entrevista mucho más técnica en ese aspecto, o sea, tampoco voy a, a dar esa visión del asunto, no porque sería meterme en un jardín que no me corresponde, con lo cual seguramente saldría trasquilado de ahí, no puede haber laberintos y, y sería complicado, pero básicamente el, el long tail es, el, es nuestro ADN, ¿no? es el ADN de ecuarismo, es la razón de existir, ¿no? entonces si uh -huh. yo digo que aproximadamente el long tail supone el 70% de las búsquedas de Google ¿vale? que se realizan en el mundo, pues queda bastante claro qué es, lo que, qué es lo que es el long tail, no qué es lo que supone. Entonces, la, el término long tail le viene de la forma en, en la que la gráfica, si lo sigue y todo esto, hacemos un ejercicio de imaginación uh -huh. eh, y nos lo llevamos a una gráfica en la que veamos... Eh, el resultante de poner en orden todas las keywords referidas a un mismo tema que, que conviertan ¿no? en, en un momento dado, que traigan clics, entonces se ve como aquellas keywords eh, cortas, digamos, las de short tail, las que son de una sola palabra, dos palabras, las que tienen marca y demás, son las que mayor tráfico traen, ¿no? Entonces, es el, si nos lo llevamos a un... Yo siempre lo comparo pues con, no sé, me viene a la mente un dinosaurio o un dragón chino de estos que... Que se manejan con palos, que son de papel, que son muy chulos, porque diríamos que la primera parte de la gráfica, si llevamos ese cuadrante, el, la parte trasera, los cuartos traseros del dragón, supondrían esa mayor cantidad de clics que generan las keywords eh, genéricas, ¿no? digamos, un término de una palabra, de dos palabras, etcétera, etcétera. Y según vamos añadiéndole palabras a la keyword, que las vamos haciendo de long tail, la gráfica desciende, pero tiene una peculiaridad que llega a un momento lo que hace es mantenerse en el tiempo y se mantiene per y seculón, se mantiene ahí indefinidamente, ¿no? Entonces, aunque parezca mentira, si tú ves la gráfica, ves la gráfica desciende y luego ves esa larga cola del dragón, eh, esa larga cola supone el 70% del tráfico que se genera a través de las búsquedas en Google. ¿no? Entonces, es tremendamente importante y no sé hasta qué punto la gente tiene eh, esa percepción, ¿no? Le da la importancia, la relevancia uh -huh. que realmente tiene uh -huh. esa, esa larga cola, ¿no? Entonces. Y el, trabajar, el trabajar de esa forma en larga cola, ¿a quiénes les puede resultar más beneficioso? Le puede resultar. A cualquiera que tenga, sobre todo que quiera eh, un cliente que esté buscando crecimiento, ¿vale? Si estás buscando eh, reducir costes, reducir CPC, reducir CPA, CPL, no, no, no sí. tiene mucho sentido. Pero si tú lo que estás buscando es crecimiento, pues a todos los clientes que busquen crecimiento, que busquen incrementar su número de conversiones y demás, entonces sí que tiene eh, sí todo el sentido del mundo. ¿no? Todo esto viene de cuando Enrique, nuestro CEO, funda la empresa porque él eh, vio una necesidad, o sea, realmente lo sufrió en sus carnes, tenía una necesidad, tenía un presupuesto, trabajaba en grandes empresas pues como Welling, como Panda, Security y demás... Y tenía un presupuesto determinado que no conseguía gastar nunca. Entonces, por más que buscaba, siempre encontraba las mismas soluciones, pero tenía más presupuesto del que podía gastar, ¿no? Entonces, la forma de incrementar ese, ese gasto para conseguir más conversiones lógicamente, nos gastaron gastar por gastar, fue a través del long tail. problema con el long tail, que si tú lo quieres hacer manualmente, es prácticamente imposible. O sea, porque estamos hablando de que el long tail, o las keywords del long tail por sí solas, eh, no convierten prácticamente nada tú, tú por muy larga que puedas hacer una keyword no lo sé, yo últimamente eh, yo tengo una moto, me muevo moto y entonces ahora mismo ha llegado el momento, tú sabes cómo somos, que me ha dado por cambiar el casco de la moto, entonces eh, claro, eh, si tú pones, no sabes exactamente qué te quieres comprar y buscas cascos en Google, bueno, pues por cascos te pueden venir, yo qué sé, desde botellas vacía. A, a cascos de bicis, de moto, de bombero, de de caballos, hasta auriculares, ¿no? Te puede venir por cascos. Entonces, cuanto más vayas eh, concretando qué es lo que quieres y para hacer eso lo que tienes que hacer es añadirle términos de búsqueda a la búsqueda, o sea, cuando busco algo digo, pues yo qué sé, como no sé cuál es el mejor casco, pues puedo buscar en Google directamente cuál es el mejor casco de moto eh, convertible o jet o lo que sea del 2022, ¿no? y que me dé una serie de resultados. Eso implica que la búsqueda que yo estoy realizando es que ya eh, hay, tiene una intención de compra. O sea, sí. tengo muy claro qué es lo que quiero. ¿no? Y se trata de que cualquier anunciante, en este caso, que ofrezca cascos o cualquier otro producto, eh, te devuelva lo que tú exactamente estás buscando. ¿no? Ahí es donde entran sobre todo las, las, las keywords de, de larga cola. Esa intención de búsqueda eh, o esa intención de búsqueda conlleva eh, eh, asociada una intención de compra. O sea, si tú al, al, al buscador, al que está buscando al comprador, le devuelves exactamente qué es lo que quieres, le llevas a la landing apropiada, es bueno, todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Si tienes precios atractivos y demás dentro de la competencia, pues seguramente consigas más conversiones que si lo haces directamente buscando un, un término genérico. ¿no? Entonces, el, la, bueno, la pregunta me había dicho a quién le beneficia, ¿no? Ese tipo, sobre todo a quien esté buscando incrementar conversiones, a quien quiera hacer crecer sus campañas, a quien quiera hacer crecer su negocio. Eh, nos pregunta Margarita, desde LinkedIn, que cómo podría ayudar al, al cliente a que aprenda a buscar mejor. A que aprenda eh, a, a, a realizar mejores campañas en este caso. Pero no te entiendo la pregunta, Emilio. No, que, eh, que eh, cómo el trabajar con larga cola, con vuestra herramienta, sí. cómo eh, acompañáis al cliente para que al final eh, aprenda a realizar mejores campañas, mejores búsquedas de palabras clave. Bueno, eh, realmente las campañas se las nosotros. nosotros. hacemos las campañas, nosotros nos encargamos de todo, ¿vale? O sea, no, no somos un SaaS, no somos una herramienta que el cliente pueda configurar y pueda. Nosotros nos regimos simplemente por una serie de... de, de requisitos que el cliente tenga, qué es lo que quiere conseguir, cuáles son sus objetivos y demás, pero nosotros nos encargamos absolutamente de todo. ¿no? O sea, quien aprende realmente a, a, a vender, a cómo vender a través del long tail, son los algoritmos de inteligencia artificial que son los que hemos desarrollado, que básicamente es, pues, es el, el, el ADN de, de nuestro negocio. ¿no? no lo hacemos de una forma manual, porque hacerlo de una forma manual es que sería prácticamente imposible. O sea, estamos hablando de que para que una eh, campaña a base de long tail eh, sea eh, eficiente, tenemos que hablar de miles de keywords. Miles de keywords que si eh, tenemos en cuenta que el 15% de las búsquedas que se realizan diariamente en Google son nuevas, hay que ir cambiando constantemente. O sea, no te puedes estancar en una serie de, de, de keywords que ya hayas generado, que las hayas Bien. generado, Mediante una herramienta de automatización de keywords o de, de, de creación de keywords, pues a través de feed de datos, de, de mix de feed de datos y demás. Porque eso hay que ir actualizando. Pero no, o sea, la, no sé si respondo a tu pregunta, pero somos nosotros sí. quienes nos encargamos de, de realizar. Sí, no, porque tratado. de hecho Loreto está preguntando por LinkedIn que... que sin manual automático, con lo cual totalmente automatizado a través de, de algoritmos de inteligencia artificial que en base a múltiples campañas con decenas de miles de keywords diferentes va aprendiendo y siempre va optimizando eh, todas las campañas. Ese claro. tal vez lo que os diferencia de la competencia totalmente totalmente este diría que, que, que no hay nadie actualmente en, en españa que realice la misma labor que realizamos nosotros porque es lo único a lo que nos dedicamos no hacemos otra cosa estamos totalmente focalizados en esto entonces no hay nadie actualmente que haga exactamente lo mismo que nosotros si sí hay otras empresas que utilizan herramientas de terceros de, de inteligencia artificial o no pero que tengan tecnología propia tecnología desarrollada por nosotros eh, por cada uno en su caso, eh, somos los únicos que lo hacemos. Entonces, uh -huh. eh, ahí está realmente la diferencia, ¿no? Y la diferencia es que si, a ver, no se sabe exactamente porque Google no, no da esos datos, no, no los publica, ¿no? Pero hay uh -huh. cálculos de terceros que dicen que aproximadamente se realizan unos 5.600 millones de búsquedas al día en Google. Si tenemos en cuenta que el 70% de ese tráfico es long tail, nos sale casi 4.000 millones de resultados. O sea, si además el 15% de esas son nuevas, pues andamos cerca de los 600 millones de términos nuevos diarios long tail. Que se puede, ¿vale? Alguien dirá, sí, pero me estás hablando a nivel global, a nivel mundial. Bien, pero eso es extrapolable a cualquier campaña. Calcula cuántas keywords tienes tú en tus campañas y lleva de los mismos números, ¿sabes? el 70% y el 15%. Y verás que en una campaña, no sé, normalita de mil keywords... Puedes tener hasta 112 keywords nuevas diarias de long tail, solamente de long tail ¿eh? entonces nuevas. Eh, hay alguien que manualmente sea capaz de hacer eso, hay alguien que manualmente todos los días genere 112 nuevas keywords relacionadas con su negocio. Eh, que las eh, monitorice, que las cambie, que las eh, negativice, que quite las que no convierten, que añada nuevas. Entonces es que eso o lo automatizas sí. o materialmente es imposible. O sea, reto a quien sea a que lo trate de hacer manualmente y seguro que hay gente que lo hace manualmente y seguro que hay gente que está satisfecha con mm. sus resultados. No lo dudo, ¿eh? no somos eh, ni, más pero... listos, ni más tontos que nadie, simplemente... Hemos llevado a la automatización un terreno que consideramos que manualmente es prácticamente imposible hacer. Mm. Espero que hayamos respondido a la pregunta tanto de Margarita como de Loreto. Y, y, y por cierto, saludar a Mel desde YouTube. Y te pregunta Rubén por Twitch, ¿eh, ¿trabajáis con agencias también? Trabajamos con agencias también, sí, sí, sin ningún problema. Hablamos con entonces, las agencias, eh... buscamos puntos de, de unión nexos de unión y, y ya está es cuestión de hablarlo todo simplemente. ¿Y forma de contactaros, encontraros, si hay alguna agencia presente que quiera hablar con vosotros? Pues a través de nuestra página web directamente, o bien cuarismi.com o cuarismi.es, ahí hay un formulario que rellenáis y, y nos ponemos en contacto con vosotros, o directamente a mi correo electrónico, javier.cuarismi.es, como prefiráis. En la página web están todos los datos y si no es mi correo electrónico. Sí, voy, voy compartiendo yo la URL directamente eh, y es que, sin duda alguna, lo que es la automatización, eh, la inteligencia artificial ha venido completamente a, a, a, dar, a, a llevar a otro nivel completamente a lo que es la, la publicidad en Internet. Eh, ¿La semántica es el futuro? Te pregunta Mel. La semántica es el futuro. Pues sí. mira, dentro de la inteligencia artificial hay una cosa que es el procesamiento del lenguaje natural que junto con el machine learning, digamos que hacemos tres cosas, ¿no? La, la inteligencia artificial, machine learning, procesamiento del lenguaje natural. Uno de los eh, retos que tenemos por delante es conseguirlo hacer en el buscador de, de voz, ¿vale? Porque hasta ahora mismo, lógicamente, lo anterior solamente funcionamos en search, pero eh, uno de los retos que tenemos por delante es ese. Y hacerle entender a una máquina exactamente qué es lo que quieres, lo mismo que ponía antes el, el, el, el caso de los cascos, ¿no? pero es que te lo puedes llevar a cualquier otro ámbito. Eh, depende de cómo lo busques o lo que tú digas, eh, lo puede interpretar de mil maneras distintas. Entonces, eh, o esto está muy bien hecho o los resultados que te puede dar son totalmente disparatados. ¿no? Entonces, el sentido, esa semántica, el sentido de, de lo que tú estés buscando, de lo que tú le quieras, de lo que quieras buscar exactamente en función de, lo, de los términos que utilices es importantísimo. Y sí que hay ahí un, un campo muy, muy amplio de estudio y de análisis y de... Y de... De desarrollo, no, te, también... pregunta, te pregunta Iván, <risa> subo un poco que nos ha comido toda la pantalla, te pregunta Iván, que, ¿cuánto histórico necesita el, vuestro algoritmo sobre una determinada empresa para poder optimizar eh, esas campañas? A ver, nosotros como somos, trabajamos en paralelo siempre, somos como un complemento, eh, necesitamos, es así, es, es prácticamente imprescindible porque lo que sí ofrecemos son resultados prácticamente de inmediato en las primeras semanas, que haya un histórico. Tiene que haber un histórico, ¿vale? Ese histórico lo ciframos, lo hemos puesto una cifra, son seis meses. Entonces, que tú lleves trabajando eh, campañas de, de Google, sobre todo campañas de Google en Search, al menos durante seis meses, porque aprendemos de esas campañas directamente. Nosotros generamos uh -huh. las campañas que creamos, las creamos directamente a la cuenta del cliente. Y lo primero que hacemos es entrar y miguear, ver lo que hay ver lo que has hecho, ver cuál es tu histórico, ver qué es lo que te funciona, ver lo que no te funciona, ayudar en lo que no te funciona, porque también ayudamos a negativizar, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tenemos que hacer es un análisis y para eso necesitamos un histórico. Y ese histórico, aproximadamente, cuanto más, mejor. Pero eh, a partir de los meses, de los meses, de los seis meses, es suficiente. Pues yo creo que hemos respondido todas las preguntas que nos han ido haciendo. Eh, muchas gracias. A ver, eh, vale, vale, vale, vale. Sí, no, en, en, en Twitch se, está, se nos está animando la se nos está animando la historia. Pues, Javier, muchísimas gracias por vuestro apoyo con Cuarismi. Con Hay, por cierto, un último detalle. ¿Alguna empresa eh, eh, que pueda ser como insignia de, de, algún, de alguno de vuestros clientes? ¿Nombres dices? Sí, algo sí. que pueda compartir. Porque habitualmente no se da, pero si te lo saco... Sí, mejor que mejor, ¿no? <risa> bueno, no creo, que, no creo que incumplamos ninguna ley, eh, simplemente por decir el nombre de algún cliente. Y clientes que suenen, por ejemplo, a nivel nacional, eh, Promofarma, es un cliente muy importante para nosotros, o Coches.com, también es muy importante para nosotros. Y luego un cliente mmm, que lleva muchos años con nosotros, que es Campus Training, también en el sector de la formación, entonces tenemos diferentes verticales con los que trabajamos. Eh, en el sector de la moda, hay uno que igual en España no es muy conocido, cada vez se, se conoce más, que es Silk, que se dedica al tema de moda casual, sobre todo moda juvenil y tal. Y con esta gente, la verdad que tenemos una relación ya de hace pues, igual cinco años o por ahí, y nos hemos convertido en partners directamente. O sea, ahí tenemos las puertas abiertas, podemos hacer prácticamente lo que queramos. ¿no? O sea, trabajamos en... en 16 países me parece que son distintos, llevándoles las campañas, siempre nuestra parte de las campañas, lógicamente la parte de Search y LoNTEL. Take. Y, y la verdad que muy bien, eh, en ello estamos y tú sabes lo que es esto, uh -huh. la pelea diaria, la batalla y, y estar ahí, estar al pie del cañón y, y ir mejorando día a día. Pues Javier, muchísimas gracias por el apoyo de, de Quarizmi. Quienes eh, queréis contactar directamente con, con ellos, con vosotros, eh, estoy sobreimpresionando vuestra URL y nos vemos, nos vemos eh, bastante pronto. Eh, nos vemos en, en la actividad de comercio electrónico. Perfecto, Mire, pues muchísimas gracias a ti. ...por contar con nosotros siempre y nada, muchas gracias a todos los que habéis hecho las preguntas... ...y cualquier cosa que necesitéis, si se han quedado preguntas en el tintero... Bien. ...con que me escribáis o lo hagáis a través del formulario, estaré encantado de atenderos. Pues Javier, nos vemos el 27 de abril en Barcelona. Saludos. Allí nos vemos, ahí estaremos Gracias. Bien, gracias a ti. Hasta luego, Emilio. Y vamos a pasar con eh, Carlos Galán. Eh, muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Me escuchas bien? Eh, eh, sí, ¿no? Eh, tan, eh, esto, hoy va a ser uno de esos eh, uno de esos encuentros en los que tenemos maratón de, de entrevistados, porque mm. hoy van a ser 16, pero fuimos, fuimos bastante más en la actividad de, de, del, del karting de hace un par de semanas. Mm -hmm. y, y primero de todo, ¿quién eres y qué lo que haces? Bueno, yo soy Carlos Galán. <risa> llevo llevo eh, trabajando, pues... Casi 30 años en marketing y, y ahora eh, en mi, eh, mis últimas etapas ¿no? de trabajo estoy dedicándome a ser consultor eh, con Connecting Visions. ¿vale? He encontrado ahí una plataforma muy interesante de, de participar como, como freelance, pero no es una plataforma como unas plataformas de freelance, sino que ellos hacen de consultores, buscan los mejores freelance o empresas también asociadas para para poder resolver los retos de los clientes. ¿vale? Ellos encuentran clientes, encuentran retos y buscan los mejores equipos para solucionarlos. ¿no? De manera que ellos se hacen responsables de la consultoría, o sea, no es una plataforma de freelance. Con lo cual a mí me ayuda muchísimo eh, a organizarme, a buscar clientes. Eh, estoy muy contento. ¿Y qué tal la actividad de, de networking entre profesionales del e-commerce? Pues mira, la verdad, es la primera vez que fui eh, hace unas semanas eh, gracias a tu invitación eh, y la verdad es que me encantó, me lo pasé fenomenal y sobre todo, una cosa que a mí me inquietaba mucho era el de qué sirve, ¿no? De decir, bueno, esa, esto te lo vas a pasar bien, pero sirve para algo o no, ¿no? Y la verdad me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho. Estoy acostumbrado a ir a eventos tipo congresos en los que ves charlas de gente, ¿no? Y tienes que ir ahí seleccionando a ver a qué charla voy, a ver a cuál, cuál me pierdo, tal, ¿no? Y, y la verdad es que centrarse en el networking me ha parecido súper interesante porque, porque pude conocer a gente muy directamente, ¿no? Y muy... Eh, y muy contarnos cosas de cara a cara, sin guión, ¿no? que Nadie te va a vender su, su historia, ¿no? Sino que le puedes hacer preguntas muy tranquilamente porque es face to face. Entonces, eh, la verdad es que me gustó mucho el, el tema de, de poder compartir experiencias con, con gente. Eh, y además, o sea, siempre hay que utilizar momentos para evadirte de tu trabajo, para aprender, ¿no? Para inspirarte, aprender de otros... Eh, coger ideas, ¿no? Eh, mm. Y la verdad es que esta me ha parecido una fórmula súper interesante, la verdad. Mm. ¿Y qué te llevas de este encuentro concretamente? Pues mira, tuvo ocasión de, de hablar con, con personas que gestionan e-commerce, ¿no? Como, como Margarita de los Peñotes o Lucía de Aire de Fiesta, y me gustó mucho saber un poco qué problemas tienen, eh, también pensando en mis posibles clientes, ¿no? eh, pues un poco te pone en contexto de qué otros problemas, qué otros retos ¿no? tienen otros e-commerce. ¿no? Eh, y luego también, por ejemplo, pues me, me gustó ver eh, una empresa como TickJob, que estuve hablando con su CEO, que me pareció muy interesante. Él me comentó que habían utilizado la figura de, de CMO part-time, de utilizar la figura de una persona experta en marketing para ayudarles a impulsar durante un corto periodo de tiempo, ¿no? sin necesidad de contratar un director de marketing, que es precisamente lo que yo ofrezco a través de Connecting Visions. ¿no? El hecho de, de poder eh, utilizar ¿no? la, la experiencia de una persona que sabe de un tema sin necesidad de contratarla en un largo periodo de tiempo. Y me gustó mucho el que me contara espontáneamente su experiencia y, y bueno, pues eh, también eh, conocí herramientas como Trade Doubler, que ya lo conocía, pero cosas concretas, o Floctory. O sea, me gustó en, enterarte de cosas como de primera mano y poder hacer preguntas directas, y la verdad es que me gustó mucho. Mm. Pues... Carlos, muchísimas gracias por asistir a este encuentro entre profesionales de negocio online y por mm. participar en este streaming en directo. Espero contar Genial. con tu participación en las próximas actividades. No lo dudes. <risas> pues muchísimas gracias, Carlos, y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias a ti, Emilio. Chao. Y vamos a pasar con Vicente de Octopia. Muy buenas, Vicente. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Pues, contigo vamos a hablar acerca de Marketplaces. Pero antes de nada, ¿quién eres y qué es lo que haces? Sí, muchas gracias Emilio. Soy Vicente Vinegra, efectivamente. Eh, estoy colaborando con la empresa Octopia, que si me permites hablar un poco de eso. Por favor. Octopia es una, es una empresa de origen francés, eh, es una empresa nueva aquí en el mercado español, pero no es nueva en todo lo que tiene que ver con los marketplaces. Se trata de un spin-off de una empresa muy importante de un marketplace que se llama Siriscount en Francia y lo que estamos haciendo es poniendo a disposición de todo el mercado los elementos que tienen que ver para crear un marketplace o sea nosotros vemos cinco grandes pilares que son los que permiten a las empresas poner su marketplace eh, nuestros clientes son justamente aquellas empresas que vienen del e-commerce, están moviendo al marketplace o aquellas empresas que hoy por hoy ya son un marketplace y que quieren ya eh, potenciar su negocio. Estos cinco pilares que tenemos, el número uno es un pilar tecnológico que tiene que ver con pues, todos los sistemas y las soluciones y la plataforma para poder habilitar el marketplace. no Todos los procesos de eh, presentar los productos, de recibir las órdenes, conectarlos con los vendedores, de hacer todo el flujo de entrega. Toda esa tecnología que ya resulta compleja es justamente lo que empezamos a entregar en este primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con... Eh, un catálogo de vendedores ¿no? ya que venimos justamente de una experiencia de marketplace tenemos un ecosistema de alrededor de 15 mil vendedores esperamos llegar a 17 mil muy pronto que son los que ponemos a disposición de los clientes que quieren complementar su catálogo dentro de su marketplace esto es lo que les permite a su vez, que es el tercer pilar, es tener eh, pues un acceso a más de 100 millones de productos que ya forman parte de este catálogo. Entonces, todos aquellos que pretenden eh, incrementar el volumen de ventas, tener mayor surtido dentro de su marketplace, tener un mayor número de productos, lo pueden hacer también accesando todo este catálogo y los vendedores. Tenemos la, la otra parte, que es la parte logística. Ya en esta experiencia de Marketplaces, pues también tenemos armado toda una red logística paneuropea para que podamos ir eh, entregando los productos. Tenemos almacenes, tenemos toda la parte de, de, de, de entrega final, todo lo que tiene que ver con esa parte logística, que es muy importante. Y el, y la última, el último pilar, el quinto pilar, es que también tenemos un área de consultoría, un business consulting que ayudamos a nuestros clientes a maximizar y potenciar el marketplace que ellos están teniendo con estrategias de cómo monetizar mejor su, su, su página, estrategias de abrir márgenes, reducir costos y estamos continuamente trabajando con ellos. Entonces es justamente lo que estamos haciendo, Emilio. Y por qué crees, Vicente, que el modelo de marketplace está creciendo tan rápidamente en los últimos tiempos? Mira, eh, el marketplace es una evolución natural del e-commerce. E Déjame explicarte un poco más eso. Uh -huh. Cuando tienes, eh, cuando tú estás vendiendo a través del e-commerce, que esto le sucede a, a, a marcas propias, que tienen que hacerlo de esa forma porque su marca es la que están vendiendo, la otra opción es moverlo a los marketplaces. ¿Qué es lo que pasaba o lo que sucede? Son, son, son varios factores. El e-commerce e lo que hace es que tú adquieres toda la mercancía que vas a vender Tienes que responsabilizarte por ella, gestionarla, almacenarla, entregarla, todos esos procesos internos para poder llevarla al cliente final que no te permiten escalar de una forma muchísimo más ágil que cuando te conviertes en un marketplace. Por ejemplo, imagínate que en tu marketplace estás vendiendo algún producto que se puso de moda muy rápido, se está vendiendo muy rápido, eh, se está consumiendo, pero como es un producto de moda, de repente cae. Simple y sencillamente, la gente deja de comprarlo, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú con todo lo, lo, lo que compraste, el surtido, ¿no? todo lo que tienes en tus almacenes, la mercancía que se te quedó, cómo lo vas eh, a posicionar? Pues tienes que empezar a hacer ofertas, tratar de colocarlo, etcétera. Cuando tú tienes un marketplace y la gente y los proveedores se encargan justamente de todo ese proceso de recibir la orden, de poderla entregar al cliente final, una vez que tú ves que esos productos empiezan a tener una baja, eh, en, en, en, en la venta, puedes simplemente quitarlo como una primera opción y empezar a poner en eh, eh, lo, aquellos productos que estás viendo que están empezando a crecer de una forma muchísimo más ágil y, mu y mucho más fácil. Entonces este modelo es lo que está permitiendo que los marketplaces estén compitiendo con mejores precios, ¿no? Porque tienen diferentes productos a un mejor precio y que además estén presentando aquellos precios, que, aquellos productos que se están demandando en el mercado con muchísima agilidad. Entonces una vez que eh, eh, los marketplaces y toda la, la, la venta online estén entendiendo este modelo, que es un modelo de conveniencia, que así le llamamos, es un modelo que está permitiendo crecer con bastante rapidez por toda la simplificación operativa y porque los costes los puedes estar tercerizando de esa forma. Entonces, las empresas se dedican a vender los productos, ese es su foco, y la parte de operación y toda la parte que tiene que ver con la adquisición de productos y vendedores, la empiezas de alguna forma a terceridad y eso te da una flexibilidad increíble. Por eso estamos viendo este crecimiento tan acelerado. Y has hablado de algunas de las dificultades habituales, pero ¿qué otros retos se, plant se plantean y tienen que superar las empresas que deciden empezar a vender y montar un marketplace? Mira, eh, si pudiera simplificarlo en dos, estos serían los puntos. Eh, el primero, eh, uno diría, oye, bueno, yo ya tengo la tecnología, que ya hay tecnología para, para hacerlo, eh, y quiero empezar a, a, a vender diferentes productos y hacer negociaciones con diferentes vendors. El proceso de onboarding es un proceso complicado. O sea, donde hemos visto que muchos, muchos clientes y muchas empresas empiezan a tener problemas es cuando empiezas a negociar con los vendedores, qué producto es, el, el, el, el QIC, eh, todo lo que tiene que ver para darlo de alta, sus catálogos, negociaciones, contratos, precios, volúmenes, etcétera, etcétera, ¿no? Son procesos complejos en términos de negociación. Entonces, cuando uno dice, mira, voy a hacer 10, 20 o 30 negociaciones con, con, con estos vendedores, la realidad, y, y ya lo empiezan a experimentar, es que se vuelve mucho más complicado de lo que realmente suena. Porque son todos estos términos, condiciones, hay que conocer a los vendedores que van a llevar mi marca. Entonces, esos vendedores tienen que cumplir además con ciertos lineamientos de calidad para poderlo hacer. No cualquiera puede llevar mi marca porque el cliente final me va a asociar a mí si hay una mala entrega, si el producto no llegó bien, etc. Entonces, el primer paso, la primera barrera es el onboarding. Por eso, nuestra la, o la oferta que, que, que existe es que todo este proceso ya está hecho. Y el momento en que entra un nuevo vendedor al ecosistema, ...automáticamente se vuelve un vendedor de aquellos clientes que ya están conectados a nuestro ecosistema. Y se olvidan de todo el este tema del onboarding y de, la, y de la administración de los vendedores. Entonces, ese, ese es el primer reto. Y el segundo es el Customer Experience. O sea, un, un cliente va a comprar en tu Marketplace... Por la experiencia que le estés dando, porque sea fácil de, de, de encontrar el producto, porque lo pueda comprar fácilmente, no tenga problemas con sus cargos en tarjeta de crédito, le lleguen a tiempo eh, o si lo quiere devolver, se devuelva a tiempo. Y eso se traduce también en logística. Entonces, esta conexión entre tecnología y logística también es fundamental. Necesitas asegurar que todos tus sistemas logísticos estén eh, ya en el mundo real, ¿no? Esta conexión del mundo virtual y el mundo real tiene que ser totalmente eh, eh, integrado, ¿no? Totalmente eh, fluido. Entonces, si no tienes los almacenes correctos, si no estás cerca del cliente, si no tienes la forma de transportarlos, de entregarlos de acuerdo a lo que prometiste, ¿no? En tus tiempos de entrega, etcétera, eso es donde también estamos viendo que los clientes tienen muchísimos problemas, ¿no? Entonces, estos dos retos para nosotros son fundamentales, uh -huh. ¿no? Los productos que vendas y el Customer Experience de cómo lo entregues para que puedas ya tener un Marketplace que esté funcionando y sea, y sea realmente eh, eh, bueno para ti como empresa y para el cliente. Pues tenemos desde LinkedIn eh, una pregunta de Margarita que, que va a intervenir dentro de poquito. Y es, si ¿no da miedo montar Marketplaces existiendo Amazon? Mira, muy buena pregunta. A ver, este, y me encantó, muchas gracias, porque Octopia, lo que estaba platicando en la introducción, viene justamente de, de ser la competencia directa de Amazon en Francia, que es C-Discount. Eh, más que miedo, lo que hemos visto que sucede con, con, con Amazon y, y con los marketplaces es que se empiezan a especializar también. Es decir, hay ya Marketplace que se están especializando en farma, marketplaces que se están especializando en, en, en, en bicicletas, en motores, en diferentes nichos, en diferentes industrias. Entonces, el, el empezar a competir contra Amazon, no todos los productos están en Amazon y ciertamente Amazon tiene un catálogo muy importante. No todos los productos están en Amazon. Y se está generando un contrapeso a un monopolio. Aquí en España, Amazon, pues, es el, el, el mayor marketplace. Y se está empezando también a generar un, un, un contrapeso con eso, ¿no? Entonces, el miedo de, de, de hacerlo más que un miedo comercial es todos estos elementos que hacen falta para tener éxito en el marketplace. Y eso es justamente la experiencia que nosotros estamos proveyendo a todos nuestros clientes. Porque venimos de ese mundo, sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo competirlo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer mejor? Si no, eh, la competencia pues, se nos va de las manos con Amazon, justamente. Pues Vicente, muchísimas gracias por el apoyo que como sponsors eh, prestáis de, desde Octopia a todas nuestras actividades de la Latina Valley de profesionales de profesional y comercio electrónico. Y muchísimas gracias por participar en este streaming. Al contrario, Emilio, siempre es un gusto. ¿eh? Qué gusto saludarte. Pues Vicente, nos vemos en las próximas. Saludos. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Y vamos a pasar eh, al revés, al revés. Me quedo yo, me quedo yo. Vamos a pasar con Santiago. Muy buenas, Santiago. Muy buenas, Emilio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. A ti por, por aceptar la, la invitación, tanto al, al Carten e-commerce como a este streaming. ¿Y qué tal fue la actividad de e-commerce de e en la que participaste? Bueno, la verdad que me encantó. Eh, es... También, como con otros ponentes anteriormente, la primera vez que participaba de un evento presencial. Ya había tenido el placer de, de participar en aquel 2020, que ya parece lejano de un, de un evento que has organizado online. Y, y, bueno, en la parte presencial, lo que más se respiró fue ese ambiente cálido, distendido, donde, bueno, pudimos interactuar con personas que no conocíamos. Y, este, y, y que han salido han salido contactos interesantes para seguir trabajando y enriquecer la actividad profesional. Pues un detalle con respecto al chat, eh, Car, eh, Carmina, Tito, siento no haberos podido pasar la pregunta, porque como tenemos 16 invitados, lo que o, eh, os recomiendo es que eh, si podéis intentar mm, compartir vuestras preguntas en el chat, ya sea en Facebook, LinkedIn, YouTube... Twitch o Twitter, que es donde estamos emitiendo, para, eh, por ejemplo, invitados como Santiago, pues pasarle vuestras preguntas lo antes posible. Y Santiago, como experto en, en temática de telefonía, ¿se venden eh, un número eh, suficientemente interesante y potente de teléfonos móviles usados en Europa o, eh, o un mercado realmente marginal? ¿Se vende, ¿Se vende mucho y está en tendencia? Bueno, realmente en Europa se venden muchísimos teléfonos este, usados y ¿sí? este, es una de las cosas que estuve comentando en, en el evento este, semanas atrás, que, que a veces uno entra con esta idea de que, bueno, los móviles usados de repente son más para mercados este, que están en vía de desarrollo, que puede ser este, en Sudamérica, este, África, pero sin embargo, este, la cuna de los, de los teléfonos este, móviles usados se da en, en mercados que justamente son todo lo contrario. Estamos viendo a nivel de, de las Américas, Estados Unidos como el gran este, precursor. Y aquí en Europa eh, tenemos a, a, a Inglaterra, que sería como la madre de, de, de todo este movimiento, y, este, y actualmente Francia y Alemania, que son dos mercados que son sumamente pujantes en lo que tiene que ver con justamente con telefonía móvil usada. Por ejemplo, para, para empezar a dar algunos números, en, se estima que en Francia eh, el 20% de los teléfonos móviles que se venden son usados. Y uh -huh. en Alemania estamos hablando un, un porcentaje similar. Uh -huh. Aquí en España... Pues, este... si, te, uh -huh. si te sirve el dato, mi anterior iPhone fue un, un reacondicionado que lo compré en una página francesa. Entonces, ¿es lo mismo recondicionado que usado? Bueno, esa es una, es una muy buena pregunta y, este, y de hecho, en, en la industria se, a veces se usan de, de, de manera intercambiada los términos, recondicionado y usado. En realidad hay una diferencia. El, el teléfono móvil usado es un teléfono que obviamente fue usado anteriormente, pero que este, vuelve a, a circular y a ser vendido prácticamente igual que lo tenía el dueño anterior. Este, no hay cambio de piezas este, y de repente se muestra algún signo de, de, de utilización. Este, y, y ya. El reacondicionado es un teléfono que fue utilizado, pero alguna vez estuvo roto o en muy mal estado. Y entonces lo que se tuvo que hacer para poder venderlo es cambiarle piezas, ponerlo muy bonito por fuera, de repente cambio de pantalla, cambio de chasis. Y, este, y bueno, este, de esa manera tenemos la diferencia entre lo que son usados y, y reacondicionados. Los usados, estamos seguros que eh, todas las piezas son originales en los reacondicionados, quizás este, alguna de las piezas no lo sea. ¿Cuál recomendarías tú? Y bueno, yo sí si tengo que recomendar, voy por el usado. Que en definitiva, una vez que uno tiene un teléfono en, en la mano, este, el, el que tenemos es usado. Este, es nuevo solo cuando, cuando está en la caja, en la tienda, ¿no? No, Una vez que ya sí. lo tenemos este, en propiedad, ya empieza a ser usado. ¿Y qué opin y, y 20% de, del mercado, por ejemplo, en Francia, me parece una cantidad eh, muy, muy a tener al respecto. ¿Cómo se explica ese crecimiento? Y bueno, en realidad hay, hay varios factores. Este, en Francia particularmente este, hay, hay un, una plataforma online este, que es justamente lo que comentaba este, el anterior amigo, la, la ponencia, que está especializada en... Este, electrónica de consumo usada, que es Back Market. Seguramente la conocéis porque aquí también sí. en España está. Este, muy pero muy bueno, sí. Sí. lo que tiene que ver con, con, este, con las tendencias es, este, por un lado, este, que ya cuando se lanza un, marca, un teléfono nuevo al mercado, ya no hay tanta innovación como había hace unos años. Las mejoras son pequeñas. Después, eh, las operadoras de telefonía móvil a nivel mundial y en general, han ido abandonando ese, ese modelo de sub, subsidiar equipos. Entonces, los consumidores ven el verdadero valor de los equipos y, a su vez, este, han impuesto programas de trading, que quiere decir que le toman el teléfono usado al cliente para que obtenga un descuento para comprar su nuevo. Este, y, y después, las empresas de, de seguro también han incorporado eh, programas para, para asegurar teléfonos móviles. Y eso genera un nuevo inlet de, de usados. Pero realmente lo que vemos que más tiene incidencia en este crecimiento es el precio. Fíjate, Emilio, que tú puedes comprar un, no sé, un iPhone 11 o un iPhone 12, que son teléfonos sumamente robustos, por de repente un 60 o un 70% de lo que vale uno nuevo, y encima con garantía. Este, entonces, bueno, esto es un factor que, que ayuda mucho. Y el segundo, la parte de, de la tendencia de cada vez crece más, la concientización de los consumidores, de que no podemos eh, seguir viviendo de la manera que que lo hemos estado haciendo en las últimas décadas, este, generando este, basura este, y, y, y, y equipos que se hacen obsoletos al año o dos años, sino que hay que reutilizar y reutilizar como tendencia para poder este, ser sustentables. Pues muy interesante, eh, sobre todo porque Basmar, que son marcas que, eh, marcas que nos suenan cada vez más, en mi caso yo he, yo he comprado reacondicionado, de comentaros que eh, ningún tipo de vergüenza porque no fuera nuevo, en absoluto, claro. el, el descuento que me llevé me mereció mucho la pena y espero Santiago eh, poder contar contigo tanto en un próximo streaming como en el próximo encuentro de, de Negocio Online. Será un placer Emilio, allí estaremos, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Santiago. Saludos. Y pasamos con Rita. Eh, muy buena Rita. Hola, Emilio. Buenos días. ¿Qué tal? Placer, ¿Cómo va? Un placer eh, volver a vernos después de la última actividad. ¿Qué, un, ¿qué placer, te... un placer poder acompañaros de nuevo. Que Para quien no quien no conozca a Sabadell Consumer Finance, antigua Instant Credit, eh, ¿qué es lo que hace Rita? ¿Y qué es lo que hacéis en la empresa? Bueno, pues Instant Credit. Bueno, eh, Instant Credit es la solución digital de pago a plazos de Sabadell Consumer Finance, que es la entidad financiera de Banco Sabadell. Y, y actualmente lo que ofrecemos a los comercios es una solución de, de financiación para que sus clientes puedan pagar a plazos y en cómodas cuotas sus compras. Bien, bien, bien. ¿Y, y por qué, eh, por qué eh, aumentan las ventas ofreciendo financiación? Bueno, pues como, como podemos observar, este tipo de soluciones buy now, pay later está en auge y cada vez hay más actores que ofrecen estos servicios a los comercios. Y, y bueno, respondemos a la pregunta de por qué es interesante ofrecerlo, ¿no? ¿Por qué los comercios deberían ofrecer este, este tipo de soluciones? Pues por varias razones. En primer lugar, ayudan a incrementar la conversión, eh, ya que los comercios estarían ofreciendo más alternativas de pago a, a los compradores, ¿no? Por otro lado, también ayudan a paliar los gastos imprevistos o la falta de liquidez de las familias. Pues muchas, bueno, puede pasar que, que de repente dices, ostras, pues con esto no contaba. Pues mira, lo puedo financiar, lo pago en cómodas cuotas. Además, son una potente herramienta de marketing para los comercios. Pueden promocionar campañas sin intereses, por ejemplo, como es en nuestro caso, lo que incrementa las ventas. Y, y bueno, por último destacar que, que ofrecer financiación reduce la sensibilidad del precio y, consecuentemente, sí. incrementa el ticket medio. ¿Por qué? No sé si os habréis fijado, pero en los comercios que, que ofrecen financiación, eh, en cada página de producto hay un simulador de cuotas. no Y ahí se desglosa el importe total de la, de, de la compra en, en las cuotas en que tendrá que pagar. Y esto, claro, cuando lo ves reducido, pues dices, ostra o me compro lo que me iba a comprar, pero de, de mayor gama, ya que, ya que voy a pagar poquito cada cuota, cada mes... O, o compro más productos de los que tenía en mente. Entonces esto pues incrementa las ventas, la conversión, ticket medio y, y todo. No, no. Y lo más importante aquí es contar con una financiera de confianza, no solo de cara al comercio, sino también de cara al cliente final, ¿no? El hecho de poder transmitirle confianza, transparencia, hace que, que se incrementen, bueno, que se finalicen y que se incrementen las ventas finalmente. Pues nos pasa Margarita, pregunta por LinkedIn y sí. si es necesario que, que tener el TPV virtual con Banco Sabadell para usar eh, vuestro servicio. Es independiente, nuestra solución es independiente y, y la verdad es que la integración son cinco minutos. Eh, contamos con módulo para Prestashop, para WooCommerce, para Magento eh, para, y para OpenCard. Y, y en esos casos la integración son cinco minutos. No hace falta de tener el TPV de, de Banco Sabadell. Así que, nada, es un método de pago más que habría que integrar en las mm. páginas web. Y en caso de, de comercio físico, pues, simplemente os daríamos acceso a una plataforma, a la plataforma Instant Credit, y desde ahí eh, los comercios podrían, podrían iniciar nuevas solicitudes de financiación en, mm. en diez segundos. Sí, eh, por cierto, si le quieres devolver la pregunta, Margarita, justo es la siguiente ponente. <risa> Entonces, quiere, ¿Le quiere tú devolver la pregunta? Eh, justo exacto, la que exacto, me... se la devolveré. Y es que, eh, a ver, el tema de la financiación para las compras eh, vino antes de la crisis. Eh, yo creo que ha habido una verdadera explosión hace unos 12-18 meses, eh, donde realmente con los e-commerce con los que he hablado me han comentado que, que les ha aumentado la facturación de una forma bastante más que, que destacable, pero claro, eh, también es un mercado con competencia. Eh, ¿Qué os diferencia en positivo respecto de vuestros competidores? Bueno, a mí me gusta decir que, que nuestra solución ofrece las ventajas de los dos mundos, ¿no? Por un lado, contamos con la instantaneidad y la rapidez de las fintech. Eh, tenemos un proceso de solicitud y concesión del crédito 100% digital e instantáneo. O sea, la aprobación, para que tengáis en cuenta, la aprobación de, de la financiación es en menos de 30 segundos. O sea, en menos de 30 segundos el cliente sabe si es aprobado o denegado, no se queda en estudio ni nada. Y además el comprador no tiene que aportar ningún tipo de documentación física. O sea, es 100% digital y no tiene que aportar ni nóminas, ni recibos, nada. Y por otro lado, también contamos con, con la confianza y el respaldo de una entidad financiera como es Sabadeo y Consumer Finance. que Actualmente estamos en alrededor de 12.000 puntos de venta y, y concedemos eh, unos 1.700 millones de créditos al año. Bien. También me gustaría destacar, Emilio, que bueno, la importancia de la omnicanalidad de Instant Credit, ¿no? El ser capaces de ofrecer una, una experiencia uniforme y consistente, o sea, es decir, el ser capaces de ofrecer la misma solución a través de distintos canales, pues en e-commerce o en, o en tiendas físicas y dispositivos, porque puedes hacerlo desde el móvil, desde la tablet, desde el ordenador, lo que sea. Es fundamental y, y es eso, pues que trabajamos tanto en e-commerce como en tiendas físicas. Pues muchísimas gracias por el gracias apoyo de... Gracias a ti, Emilio. Nos de, vemos a en el próximo de finance, de Tanto por eh, tu rita por participar en este streaming eh, como por apoyar como sponsor eh, esta última actividad de profesionales del e-commerce. Eh, nos vemos en las próximas. Nos vemos, Emilio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Y mientras le vamos pidiendo... Eh, mientras vamos pidiendo a Margarita que eh, nos abra la cámara, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Emilio? Sabes que ahora cuando mm -hmm. eh, todo el mundo puede aprovechar y las preguntas que ha ido haciendo te las pueden. Bueno, mover. encima de que estoy aquí intentando participar, ¿no? Lo agradezco mucho porque siempre el animar el chat con preguntas, y como ha hecho Margarita, es algo que agradezco personalmente eh, porque me ayudáis muchísimo. Pero, sí, a ver, ¿tiene, ¿sabes tiene qué pasa? Trisú. Que también en el karting a veces no, bueno, no nos dio tiempo a conocer a todo el mundo, ¿no? Y algunos de los negocios, pues cuando te los están contando aquí, es más interesante hacer la pregunta directamente. Te lo agradezco. Y entonces, contigo vamos a hablar de marcas y reputación, pero eh, para empezar, sobre temática de imagen personal, eh, tienes la descripción más peculiar e interesante. Eh, creo que de todo el streaming y son 16 invitados. ¿eh? Ah, muchas de gracias. Marketing, ¿eh? Amante de marketing digital, defensora del e-commerce y entusiasta de las buenas personas. Sí, bueno, a, a ver. Todo esto viene porque efectivamente yo estudié marketing, ¿vale? Pero cuando yo estudié marketing no existía el marketing digital, ¿no? Yo me he intentado especializar en este tipo de marketing porque realmente me resulta muy interesante me resulta muy atractivo, estás solía aprendiendo. Eh, como defensora del e-commerce, pues bueno, también estuve trabajando un tiempo en Confianza Online, que es un, un sello de calidad para las páginas web y desde el momento que he empezado a comprar por internet eh, no he parado, ¿vale? Eh, a mí me gusta muchísimo comprar por internet porque no me gustaba anteriormente ir de compras, esto me ha facilitado muchísimo la vida, el tiempo, el poco tiempo que tienes cuando eres madre también y entonces pues me gusta mucho defender el e-commerce. Y bueno, creo que con las buenas personas siempre es mejor estar, trabajar eh, de, y en cualquier momento en, encontrártelas, ¿no? Es mucho más fácil cuando las buenas personas las tienes ahí. Y... ¿Y como eh, defensora del e-commerce, se puede permitir una marca ya sentada en el mercado y con una buena imagen dejar de lado el e-commerce en los tiempos en los que vivimos? Pues eso es precisamente lo que yo me pregunto, ¿no? O sea, desde mi punto de vista creo que, que una marca que ya está asentada en el mercado, que tiene una reputación, que ha hecho e imagen de marca durante mucho tiempo, de pronto dejar de estar en e-commerce o no creer en este canal de venta eh, a mí me resulta eh, algo incomprensible. ¿no? Yo como defensora del e-commerce creo que, que tienes que estar cuando más tus competidores más directos están y cuando la gente eh, cree en el e-commerce. O sea, esto no es una cosa que digas, bueno, a lo mejor dentro de unos años igual pasa. No, no, es que esto ha venido y ha venido para quedarse. Entonces me resulta muy difícil que las marcas no crean en este en este canal, ¿no? como un canal más, yo no digo que el canal tenga que eliminar al resto de canales, ni eliminar la tienda física, ni nada, pero eh, yo soy una fiel defensora del e-commerce y creo que deben de estar ahí. Y luego las redes sociales, eh, cada marca, cada community, cada equipo, cada agencia, la usan uh -huh. eh, con un factor principal. Pues hay quien atenciona al cliente, hay quien venta, hay quien uh -huh. eh, un poquitín, eh, un mix. Pero es una buena estrategia no utilizar las redes sociales eh, como canal de venta, teniendo en cuenta que se necesitan conseguir clientes porque estamos en un entorno delicado, sensible de, de cierta crisis. Y sobre todo para captar eh, clientes que en otros canales no vamos a encontrar para esa venta, precisamente? Claro, yo mmm, creo que las redes sociales tienen cabida en muchos sitios. Es verdad que las diferentes empresas las utilizan, como tú decías, para diferentes departamentos, atención al cliente o lo que sea. Pero creo que no debemos desaprovechar eh, las redes sociales como canales de venta. Es decir, debemos pensar cuál es nuestro producto cómo son nuestros consumidores, cómo podemos llegar a ellos a través de redes sociales. Yo me he encontrado muchísimas empresas que las he conocido a través de las redes sociales y a lo mejor me han enganchado o he querido saber más sobre ellas a través de las redes sociales. Entonces entiendo que como yo hay mucho curioso que si está en las redes sociales y de repente ve una marca nueva o un producto nuevo o cualquier cosa, bueno, pues va a investigarlo y, y muy posiblemente va a comprarlo, ¿no? Entonces, yo creo en las redes sociales como, como canal de venta. ¿Que siempre hay que vender en redes sociales? Bueno, pues tendremos nuestros momentos. Habrá momentos en los que habrá que dar información, habrá momentos en los que habrá que crear marca y hacer más branding, pero me parece que las redes sociales también están aquí para quedarse y en las nuevas generaciones... Eh, sobre todo, creo que donde más van a comprar es en redes sociales uh -huh. eh, ¿Alguna red social predominante? porque TikTok está de gran subida, Instagram eh, tiene, tiene más fans entre los creadores de contenido que entre los usuarios que creo que se han mudado a TikTok, ¿algún canal donde tú creas que vender eh, será fundamental en el futuro? Bueno, efectivamente yo creo que Instagram y TikTok son ahora mismo las que están en pleno boom en, con las nuevas generaciones, lo que te digo, ¿no? Eh, quizá nosotros que somos, bueno, yo que soy de, de la generación de acabar de cumplir los 50 y empezar una nueva década, eh, no sea muy de TikTok, ¿no? Pero sé que mis hijas, por ejemplo, lo son y los, sí. y los serán es de cara a comprar. Eso, eh, ¿No se está convirtiendo Instagram en el nuevo Facebook y es para viejunos? Bueno, yo creo que son cosas diferentes. ¿eh? Eh, en Instagram eh, sigues a mucha gente que, que a lo mejor ellos no te siguen a ti, ¿vale? Porque tú sigues, pues a lo mejor, a gente que te interesa a nivel deporte o a nivel moda o um, a nivel decoración, otro tipo de gente, ¿no? En Facebook tienes amigos, ¿vale? Eh, es una relación que tiene que aprobarse, es decir, un, tú eh, quieres ser mi amigo y la otra persona acepta o no acepta, ¿vale? Instagram no, Instagram mm -hmm. tú puedes seguir a una persona y esa persona no te tiene por qué seguir a ti, igual no, tú no eres tan interesante para esa persona, ¿no? Entonces creo que son distintas, eh, para mí no tienen nada que ver, o sea, esa es mi, por lo sí, menos es mi vida. opinión agradecerte que participara en el cartín Mineras al streaming y el gracias. animar el cotarro en el chat, que te lo agradezco inmensamente <ríe> Nos vemos en las próximas. Por supuesto, siempre contigo será divertido. Muchas gracias Margarita, saludos. Adiós. Y pasamos con Samuel que lo tengo por aquí. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Un placer. Contigo vamos a hablar de, de reseñas en Internet, pero antes, antes de pasar al momento de reseñas, eh, ¿qué tal te lo pasas tener cartel en e-commerce? Pues muy bien, muy bien. O sea, ya no me puedo quejar. Encima, lo elegiste al lado de mi casa ya no, más, más, más no puedo pedir. Así que, no, que, caso, nada, que La primera opción que teníamos entre manos, que era en exterior, te pillaba como casi a una hora, una hora de coche. <risa> y fíjate que teniendo al lado de casa no lo conocía. O sea, que yo creo que ellos también estarán contentos porque porque, bueno, pues, pues seguro que han conseguido un nuevo cliente, ¿no? Te veo, te veo. Y, sí. y, y eh, hablando sobre reseñas en Internet, ¿cuál crees que es el futuro, precisamente, de las reseñas? Porque he escuchado, eh, a ver, de antemano y hace tiempo, eh, existían los grupos privados un poco oscuros de, de, de conseguir varios centenares de reseñas a cambio de producto, a, tra a través de pequeños sobornos. Amazon se ha puesto dura al respecto, va tarde... Pero, ¿cuál crees que es el futuro de las reseñas en Internet? Teniendo en cuenta que yo soy muy fan, por ejemplo, yo no cojo restaurante que entre Treehouse o Google Maps no tenga mínimo determinada nota porque realmente yo creo en la inteligencia colectiva. Pero, ¿cuál crees tú, como experto en la temática, que es su futuro? Pues, pues fíjate, es verdad que, a ver, nadie puede dudar de la importancia de las reseñas en el, en el mundo del e-commerce, como ha, ha condicionado y ha cambiado un sector para bien. O sea, está claro que que ahora todo el mundo lo ha adoptado y, y Amazon eh, es, para Amazon es un valor y para muchos e-commerce es fundamental eh, bueno hay datos que dicen que el 80% de las transacciones que se producen en internet han sido integradas por, por varias naciones entonces es indudable el valor que tiene pero por otro lado surgen situaciones como las que estabas contando que suenan a antiguos pero siguen sucediendo Amazon está metiendo la mano para controlar eso eh, bueno metiendo la mano está Dando a entender que va a controlar lo que se está produciendo dentro de su plataforma, pero no es fácil. Antes no, no les importaba. Ahora ya parece que dan a entender que, que es un problema en el que ellos también quieren, quieren ser responsables en la solución, pero la solución no es, no es fácil. No es fácil porque, eh, porque, como decimos, tiene mucha influencia en, en las transacciones que se producen en Internet y, y bueno, desde, desde nuestro punto de vista pensamos que el valor aquí está ligado a la persona. Es decir, desde siempre se han permitido recomendaciones y reseñas de manera anónima, con muy poco control sobre el usuario. Entonces, uh -huh. creo que un factor diferencial va a ser eh, quién es, qué persona es la que está detrás de esa reseña y si, tiene, si tiene valor. Actualmente, lo, la mayoría de las personas nos fijamos en el volumen, ¿no? ¿Quién tiene más? Si tiene muchas valoraciones, no las creemos. Uh -huh. Pero sabemos que el volumen es cuestión de dinero. O sea, pagas y puedes conseguir reseñas de, muchos, de muchas maneras diferentes, ¿no? Entonces, nosotros uh -huh. pensamos que el valor está en, en quién es la persona que, que esto lo hace. Y hay diferentes empresas que están utilizándolo muy bien y que ponen en valor quién es la persona que está detrás y si tú la conoces, pues ese valor es todavía... El valor de esa reseña se multiplica. ¿no? Mm. Y un lado oscuro de, la, de las reseñas, que es la pequeña extorsión o gran extorsión que hacen algunos usuarios, por ejemplo, a restaurantes en Triadvisor, que ha habido unas polémicas y unas trifurcas inmensas, por, ...por pura extorsión de, de... ...a mejor me acuerdo una concreta de la dueña rectora... ...y dice, mira, que me están extorsionando... Eh, ...eso, cómo, eso cómo se soluciona... ...precisamente con un cierto karma... ...¿cómo, cómo solucionamos esos detalles? Bueno, pues eh, ahí ha habido diferentes medidas... ...hay restaurantes que directamente han... Eh, eh, han ...bueno, pues no se han dejado extorsionar... ...y han hecho pública la situación... Y, bueno, hay, hay un proceso totalmente loable de que el restaurante le eche valor, pero echarle valor es duro, ¿eh? Es duro y más en la situación que está en la hostelería, que ha sufrido mucho en estos últimos meses, bueno, desde la, desde la pandemia, y, y lo han pasado muy mal como para decir, oye, que, que es que lo que está diciendo este señor es mentira. Yo hace ya unos años estuve trabajando en, en restauración y, y yo con los restaurantes muchas veces te llamaban y decía, oye, me han puesto una reseña mala. Y es verdad que las reseñas malas por sí no son malas, o sea, son positivas porque dan valor al sistema. Eh, cuando tú tienes un producto que todo el mundo le pone de 10, tampoco es, también me, me genera cierta suspicacia, ¿no? Digo, oye, a alguien tiene que no haberle gustado, ¿no? Pero por eso decimos que es tan importante la, la, la persona que esté detrás o la reputación. Puede haber un sistema de karma que, que verifique que esa persona que hace reseñas es una persona que hace habitualmente y sus reseñas son imparciales. Eh, bueno, parciales son todas porque todos tenemos al final alguna, algún sesgo, ¿no? Pero, pero, pero un sistema de karma también le da valor. Pero también es importante conocer a la persona. Si yo veo que, si tú, Emilio, por ejemplo, me recomiendas un, a un, un restaurante, yo sé y yo te conozco a ti, yo sé tus gustos y sé si, si casan con los míos. Y para mí eso uh -huh. tiene más valor que a lo mejor muchas veces reseñas de, de gente que no conozco. Mm. Pero has dicho justo, según mis gustos, porque un problema que tenemos al, al recomendar libros es que el libro que me ha podido recomendar a mí, que lo veo, algo mucho más complicado recomendar un libro que un restaurante, porque el restaurante, sí. eh, eh, el 80% de las personas vamos a estar de acuerdo de que la comida ha sido absolutamente gloriosa. Pero el libro, entre que me guste King o me guste Martin o <risa> el de enfrente... Cuando recomendamos un libro, puede ser realmente complicado. Lo que has dicho, lo de los gustos, es fundamental, sin duda. Alguna. Es fundamental. Fíjate, por no hablar de, de mi libro, no, pero voy a hablaros de un ejemplo de una empresa que se llama Circular, que acaba de levantar una notita uh -huh. hace poco, muy importante, y ellos uh -huh. lo utilizan para temas de recursos humanos. Y dicen, pues, tienes una base de datos increíble de profesionales, en este caso, tech, que puedes eh, contratar o entrevistar directamente, y tú ves quién les ha recomendado. Entonces, si ves que eh, un profesional de cierta valía que, que trabaja en determinada empresa lo ha recomendado, y dices, ostras, esto le da cierta credibilidad. Y, y en base a eso, incluso podrías contactar con esa persona y ver si es afina lo que tú necesitas. Pero es un plus que te da saber cómo es la otra persona y qué tipo de, de, de, de interés tiene comparado con el tuyo, ¿no? Entonces, sí. es una forma de que ese match sea, sea máximo. Como dices, los gustos son muy variados. En restauración, en libros, en prácticamente todo, lo que a ti te gusta puede que a cualquier otra persona no le guste, ¿no? Y por cierto, una muy breve, que entiendo que en Recomienda.app eh, tenéis un contacto con el ecosistema emprendedor, pymes autónomo, eh, bastante amplio. Eh, ¿están, ¿Está realmente digitalizado o, o hay mucho por hacer todavía? Hay, hay, la verdad que nosotros pensábamos que, que había muchas oportunidades y, y todavía vemos más. O sea, vemos oportunidades porque el profesional es consciente de que tiene que digitalizarse. Pero, pero tiene, tiene, todavía tiene miedo. El, el, el profesional de a pie, que a lo mejor puede ser un experto en su materia, el mundo digital incluso manejarlo, puede manejar las redes sociales, pero la realidad es que todavía tiene mucho por hacer y ellos son conscientes de ello. Entonces, entonces, bueno, eh, ahí surgen oportunidades. Eh, hay, hay oportunidades también a nivel de, de ayudas, pero es el momento también de que muchos de ellos den el paso y busquen un, un socio, un socio que, les de, que les aporte valor. Pero es verdad que tampoco pueden meterse de cualquier manera. ¿no? Eso también es algo que nosotros defendemos. Pues eh, muchísimas gracias por, por participar tanto en el karting e Commerce como en este streaming y espero vernos en próximas actividades. Muchas gracias Emilio por invitarnos. Gracias, saludos. A mí, saludos. Y pasamos con Esther. Muy buenas. ¿Qué tal Emilio? Muy buenas, ¿cómo estáis? Como te comentaba por mail hace un ratito, un placer tenerte de nuevo por aquí, por mi streaming. Muchas gracias. Pues el placer es mío, que ya sabes que yo soy súper fan de, de todo lo que haces con la Latina Valley, así que nada, un, un placer estar aquí. Y con, a ti te, te había puesto mm. el, el título de Networking Emprendedor, porque eh, el, he visto en tus historias que esta tarde tienes evento, ahora tiene sí. esta mañana eh, tienes live conmigo. El, eh, tienes el proyecto de Female Startup Leaders. Que ayudas eh, como club de emprendedoras, ayudas a que mejoren su networking y, mm. y es una eres una creyente que yo sepa de todo lo que sea socializar networking y establecer sinergias y colaboraciones. ¿Me equivoco? No, no te equivocas para nada. Yo suelo aprender mucho de la gente que me rodea y en este caso yo creo que esta parte de, de ser una gran creyente en de, de las conexiones de valor con con perfiles profesionales que a priori quizá incluso puedas pensar que no te interesan, pero luego eh, de una forma más distendida, por ejemplo, en el, en el eh, networking que pudimos compartir contigo el otro día, pues te das cuenta de que al final tienes más eh, nexos en común y al, y al final, ¿por qué no? Puedes acabar haciendo incluso algún negocio. Y te decía que mm, yo estas cositas las he ido aprendiendo a lo largo de los últimos años y está muy relacionado eh, entre otras personas con una de mis socias de Female Startup Leaders, que es Silvia Rivela, que es una amiga que tenemos tuyo en común, a la que conoces bien también, y ella siempre habla de eso, ¿no? De que al final eh, los eventos de networking pues están bien, pero más allá de, de la diversión, eh, lo, que, lo que trasciende eh, es... Eh, conocer un poquito más de cerca a los profesionales, pero sobre todo a las personas que hay detrás, que al final son con las que realmente vas a continuar eh, estableciendo o evolucionando esas conexiones que haces a priori en los eventos, ¿no? Uh -huh. Y el, ¿qué crees que creas que aportan eh, a, a participar en este tipo de, de eventos sectoriales como lo, los míos de la Latina Valley o otros tantos en los que participas, que porque claro, hay mucha gente que dice es que si salgo de la oficina luego me encuentro mucho correo eh, que si salgo del ordenador y de la pantallita, pues, pues eh, estaré a, gastando mucho tiempo en, en esto del networking, socializar, sí. beneficios para eh, superar esas trabas que nos planteamos. Sí. O sea, yo creo que hay una hay una idea que seguramente se ha entendido mal, sobre todo en los sectores más tradicionales, y es que eh, el hecho de levantar la cabeza y del ordenador, en este caso, de la pantalla que tienes delante, y acudir a un evento de forma presencial, sobre todo, que no tiene nada que ver al final con, con los eventos online, eh, y hablar con las personas es como a priori se ha pensado que podríamos hasta perder el tiempo, cuando es todo lo contrario, ¿no? Eh, yo, no sacrifico ese tiempo de estar delante del ordenador, sino que lo estoy empleando en hacer otro tipo de, como digo, conexión de valor más allá de las, de las pantallas. Al final, eh, tener delante a, a una persona en un evento como el tuyo el otro día en la Latina Valley eh, y además, como digo, conocerles un poquito más de cerca en facetas que... Que no sabíamos yo creo que ninguno de los que acudimos allí que teníamos, ¿no? Eh, en el karting, pues te voy a poner un ejemplo muy tonto y la mando un saludo desde aquí, no sé si nos estará viendo, Izanami Martínez, que sí. la tía... Yo, yo soy muy competitiva y, y nunca había hecho karting, fue la primera vez que, que lo hice con vosotros el otro día y, y la tía, eh, bueno, o sea, iba como un rayo eh, Izanami Martínez a intentar ganar, de hecho creo que quedó la segunda y la primera fue, ay, ahora no lo recuerdo, pero, pero bueno, que me, me llamó la atención porque ella suele ser como muy... Eh, Da la, no sé, la, la impresión en, en redes sociales, por ejemplo, de ser como muy templada, muy tranquila y ahí va a machete y luego además compartimos un karaoke también, o sea que esas cositas al final, pues si no sales, eh, te las pierdes inevitablemente. Eh, eh, sí, por cierto, comentar que eran karting eléctricos eh, sí. Por si notaste el, el acelerón bastante bastante fuerte <risa> yo, yo era la primera vez que lo hacía Así que me imagino que, que los que han tenido más experiencia lo notarían Yo me lo pasé muy bien Quedé sí, la bien. quinta, lo único, pero bueno, no pasa nada Entonces, Al próximo intentaré eh, ganar repetirá, ¿Repetirá el próximo networking que hagamos de, de profesionales de negocio online? Sin duda, si me invitas, sin duda, ahí estaré. Sí, Eso, sí, dalo sí. da por hecho, dalo por hecho, porque siempre es un placer eh, compartir buenas conversaciones. Pues, <risa> Ester, que tenga muy buen evento esta tarde y, y, que, y que podamos socializar en persona, que realmente le da mucho más valor todavía que al, esas relaciones que creamos en Internet. A fin y a cabo, mirándose a los ojos charlando y conversando es como realmente se llega a buen puerto. Efectivamente, muchísimas gracias Emilio, un beso a todos. Gracias, Ángel. Saludos, Esther. Chao. A ver, a ver. Eh, y vamos a pasar, vamos a pasar con Rubén. Muy buenas, Rubén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Un placer, gracias por gracias por estabilizar la cámara. Y muchísimas gracias por el apoyo que, como sponsor con Armadillo Amarillo, habéis prestado a, a esta actividad de profesionales de e-commerce. Muchísimas gracias, Rubén. No, gracias a vosotros de poder participar en, en el evento y bueno, eh, un placer eh, poder estar allí y, y, y comparto con lo que acaban de decir, que la verdad es que fue toda una experiencia y muy, muy divertida y, y bueno, y que encima pues nosotros conseguimos hacer networking y tal, o sea que estuvo, que era el, el objetivo principal y, y bueno, pues eh, un buen compendio de, de ambas cosas. Te lo, te lo agradezco. Y de hecho, aparte del encuentro de e-commerce, no, eh, eh, también contamos con Armadillo Amarillo en el encuentro de directores de tecnología y en la sí. sala virtual ahí tenéis una mesa que era desarrollo y siempre estuvo llena. Y precisamente eh, porque Correcto. entiendo que los directores de tecnología estaban muy interesados en subcontratar perfiles para... Eh, para eh, ...sus labores de desarrollo... ...que siempre es un tema complicado... ...porque hay una competencia y unos tiempos que cumplir... ...pero mejor subcontratar perfiles... ...para un equipo interno o recurrir a un proveedor. Bueno, aquí claro... ...yo como, como consultor y proveedor... ...pues siempre voy a decir que... ...siempre es mejor tener un proveedor, evidentemente... ...pero bueno, aquí siendo... ...siendo justo, básicamente es mejor... ...lo primero que tengo que hacer... Si todo el mundo ...es eh, una serie de preguntas... ...pues si tengo claro mi alcance del proyecto... ...cuáles son mis objetivos... Si tengo el expertise dentro de la empresa necesario para poder llevar a cabo con los perfiles o el conocimiento o la tecnología necesaria para hacerlo. ¿Cuál es el coste hora que tengo eh, para hacer este desarrollo? Si lo hago de manera interna o cuánto es el coste que me propone eh, el proveedor. Eh, ¿Cuáles son mis plazos? Si tengo plazos cortos, si tengo plazos largos, si, si llego con mi equipo o necesito eh, sacarlo fuera. Al final, digamos, es, es, la, es como el primer paso. Una vez... ¿Qué tienes son las ventajas o desventajas que puedes tener una cosa o la otra? Pues si lo haces in-house, evidentemente, pues tienes un control absoluto del tiempo y del coste porque lo tienes tú ahí directamente todo el día y puedes manejar a tu equipo, digamos, a tu antojo, entre comillas. Y sobre todo, lo más importante es que el conocimiento se queda in-house. Tú haces un desarrollo un, un, algo a medida o algo eh, muy acotado a tus necesidades y lo haces con tu equipo, que se queda in-house y entonces el conocimiento está dentro de la casa, que muchas veces... Nosotros como proveedor nos encontramos con, con problemáticas de empresas que han encontrado un proveedor, que ha cerrado, o que se ha ido o que no han quedado contentos con el servicio y desconocen totalmente el, el, la tecnología que se ha utilizado. Entonces, pues tienen, eh, tienen muchos problemas y tienen que andar buscando quién le puede solucionar. Por, con, por cambio, si lo haces a nivel como eh, con un proveedor, pues claro... Eh, los costes eh, suelen ser más, más, más bajos porque al final tener un equipo interno con sueldos, sueldos sociales y demás es bastante costoso. Eh, puedes conseguir un mayor conocimiento tecnológico porque normalmente si tú vas al, al proveedor en concreto que conoce una tecnología o, o una necesidad tuya y se dedica a ello exclusivamente, pues normalmente el conocimiento tanto de, del del canal, como del servicio, como a nivel de, tecnolo de tecnología va a ser mayor. Y, y sobre todo, bueno, pues puedes constar con la idea de que si tú, por ejemplo, por un casual, no estás contento con el, con el o, o, o los perfiles dedicados que tienes no, no se ajustan a tu, a tu filosofía de trabajo o a tus necesidades, pues siempre puedes eh, cambiar el equipo y, y, y manejarte a otros o sea, y, y volver a probar cosa que con un equipo interno es mucho más difícil. Eh, por cierto, bienvenidos a los que habéis venido por una raid por Twitch, que habéis entrado todos de golpe. Muchísimas gracias por, por entrar y soy, soy bienvenidos a hacer vuestras preguntas. Y, y te quería preguntar sobre qué beneficios ofrece el desarrollo de un proyecto cerrado frente a un modelo de servicio que se contrata solo exclusivamente por horas. Bueno, pues aquí sobre todo volvemos a lo mismo, Hay que tener, si tú tienes claro sobre todo eh, el alcance eh, y, y el presupuesto que, que manejas, si es un presupuesto más alto o más bajo, evidentemente cuando vas a un presupuesto cerrado vas a tener un mayor control del gasto y un mayor control de una planificación, vas a, vas a tener eh, pues todo un poquito digamos más acotado y más controlado porque sabes el inicio y el final de la planificación, sabes qué es lo que vas a desarrollar, qué es lo que vas a tener y, y bueno, eh, pues eh, vas a tener esa, esa ventaja. Eh, el problema que puedes tener aquí es que no tengas que por el contra, cuando lo tienes en modelo de servicios si lo tienes, es una dedicación. Normalmente cuando, cuando son proyectos cerrados, es difícil que un proveedor te dé un equipo dedicado para ti. Ese equipo va a estar compartido con otros proyectos, entonces los tiempos de respuesta y demás no tienen por qué ser los, los, los que necesitas y... Y cuando vas a un modelo de servicio, siempre uso cambios o, o, o, o cambios en el... Cuando tú tienes un proyecto, un, un alcance definido, si tú vas a un modelo de servicio, como digamos que vas con el, con el taxímetro, como decimos nosotros, eh, digamos la dedicación del equipo que vas a tener va a ser plena, porque va a ser normalmente un, un equipo dedicado exclusivamente a, a, ese, a ese cliente. Y, y sobre todo vas a ser más flexible ahora de cambios, de... Oye, pues mira, había pensado en un alcance eh, inicial que esto se llevara de esta forma, que los métodos de pago dentro de mi Microsoft fueran estos, pero hemos visto eh, pues que, pues que queremos incluir otros. Entonces, aquí en un, modelo, en un modelo de servicio es simplemente pedir y hacer. Mientras que en un modelo cerrado pues va a ser que volver a definir el alcance, pasar un nuevo presupuesto, digamos que es mucho más inflexible. ¿Qué es mejor? Eh, depende del caso, claro. Hay, por cierto, el secreto del éxito de mantener un buen equipo IT porque sé que eh, tenéis una eh, muy buena plantilla en Armadillo Amarillo, pero claro que los tiempos de hoy día con eh, esa extrema competitividad por ese tipo de perfiles lo vuelve eh, complejo ese tipo de contrataciones de esos perfiles. ¿Alguna receta del éxito para eh, captación y fidelización? De los, de los eh, recursos, ¿no? De los empleados. Sí, de, lo, de los recursos IT. ¿eh? Bueno, eh, al final es, es, es un, un buen cuidado del empleado como todo lo que queremos, al final nosotros tenemos un fútbol, un futbolín estupendo en la oficina, no de eh, no, bueno, pues sí que lo tenemos, y ¿eh? una sala arcade y tal, al final, bueno, realmente es depende de cada caso, porque no todo el mundo busca lo mismo en cada trabajo, hay gente que se mueve más por el, por el dinero, hay gente que se mueve más por los proyectos en sí, hay gente que se mueve más por por, por, por otras necesidades o ventajas que pueda tener otra en empresa. Entonces, bueno, yo creo que es un compendio de todo, tener un salario competitivo, intentar dar todas las ventajas y flexibilidades posibles dentro de, de, de la, del día a día y bueno, pues eh, beneficio sociales Entonces, un poco al final nosotros intentamos que la gente esté a gusto y que pueda eh, participar del proyecto al no ser una empresa tan grande como nosotros, pues él es partícipe de un montón de cosas que a lo mejor una empresa o una consultora más grande no es, no... No es posible, entonces, bueno, es pues difícil, Rubén. ¿eh? Sí, no, es difícil, es muy difícil. Pues Rubén, muchísimas gracias por el, el, la sponsorización de las actividades de la Latina Valley con Armadillo Amarillo y que nos veamos ¿Sosotros? en próximas actividades o en próximos streams Eso seguro. Pues muchísima, muchísimas gracias y hasta la próxima. Saludos. Gracias, chao. Tarán. Vamos a pasar con José Fernández Vidal. A ver, muy buena, Actívame la cámara, por fin. Gracias. Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas. Contigo vamos a hablar de un tema fundamental en el comercio electrónico, que es el tema de la, de la logística. Pero antes de nada, ¿qué te pareció el último encuentro? Bueno, no puedo decir mucho. La verdad es que llegué tarde. Eh, solamente pude eh, hacer una actividad y me pareció el setup estaba muy bien. Mm me cogí a donde Cristo perdió el gorro, razón por la cual llegué tarde, la verdad, porque esto está muy lejos de donde yo perdón. vivo y más lejos aún de donde yo trabajo, pero, pero bien, bueno, el sitio era interesante y yo siempre que hay, y tengo tiempo, estoy sí. en España y, y veo alguna actividad interesante, pues intento participar. Y, y precisamente por tu experiencia en logística europea, eh, te pregunto, ¿cuál es la evolución del perfil de los operadores logísticos europeos para eh, dar servicio a los nuevos modelos de comercio electrónico que están en una constante evolución? Bueno, lo que está sucediendo en Europa es, es muy curioso, pero eh, en realidad los, los operadores mmm, están viendo esto como una, un problema la mayor parte de los operadores logísticos no tienen resuelto el problema de la cobertura del, del comercio electrónico adecuadamente entonces están intentando eh, resolverlo a base de crear nuevas divisiones que les permitan que los clientes no les no, no les abandonen eh, los grandes clientes eh, hablan mucho de omnichannel omni de omnicanalidad pero en realidad eh, tienden a abandonar a los a los grandes jugadores de los grandes operadores de logística y a irse a pequeños eh, operadores porque no encuentran lo que necesitan. Entonces es, eh, la situación es que los como digo, los grandes operadores están, están eh, intentando retener a los clientes a base de generar o de crear nuevas divisiones que en realidad no funcionan demasiado bien. Sobre todo cuanto más al norte va uno de Europa, peor funcionan, la y trabajar en Smartbox si nos puedes comentar un poquitín qué hacéis y cuál es la importancia del comercio electrónico en vuestro modelo de negocio a nivel europeo pues eh, sí, Smartbox es una empresa un poco extraña Está en, es, un, es una empresa que tiene un tamaño eh, digamos no llegamos a los mil millones de euros todavía estamos ahí entre unos 600 y pico eh, y, y en ese proceso eh, no, somos Pequeños como para ser una gran corporate, pero somos grandes para ser una startup, Es que es el origen de la compañía. Nuestra, nuestro negocio consiste en, en vender experiencias, eh, que quiere decir al final tú te compras un, un bono y puedes eh, escoger cuáles son tus actividades ya, llamando a, a un catálogo de experiencias. Pero eso va en un formato físico, que es una caja, que se llama Smartbox. Y en términos prácticos nosotros distribuimos, somos los líderes eh, mundiales de, de, este, de este sector, distribuimos a través de los retailers de toda Europa y eh, hace un par de años hemos descubierto que, que existe un nuevo mercado que es el mercado de internet y en dos años hemos pasado a vender 3%, 3 de nuestras ventas a 27%, este año vamos a llegar al seguramente al 35%, eh, a nivel europeo estoy hablando. ¿eh? Uh -huh. y, y, y nuestro objetivo es eh, llegar al 40% de ventas a través de Internet. Bien, bien. Y, y muchas gracias por comentarnos eh, acerca de la logística europea, porque en, en un país, con un, en un continente con el comercio electrónico tan desarrollado, uno esperaría que la logística fuera algo ya eh, superado hace tiempo. Pero, pero por experiencia de comercio electrónico en los que hablo, cuando se intenta llevar cosas a otros países, sobre todo temas, por ejemplo, temática de vino, que es de, de extremo y frágil tratamiento, no resulta nada sencillo eh, la, la operativa. No, realmente, a ver, hay que entender qué significa Europa. Europa, para mucha gente, son cosas diferentes. Para las operaciones industriales y logística, Europa... Eh, realmente no es un continente homogéneo ¿no? En temas de internet Los básicos, digamos eh, Indican que, que Europa no es un continente homogéneo eh, y, y en particular sobre la penetración de los productos de consumo eh, es, eh, to, to, Todos pensamos que Estados Unidos es el líder ¿no? Es falso, eso es falso el, el, La penetración de productos de consumo en internet Es claramente el líder, es claramente UK con una diferencia enorme, sí. eh, y, y por ejemplo, Alemania es un país extremadamente retrasado en, en la implantación de internet como canal. Eh, están sí. en los dos extremos, ¿no? España está un poquito ahí al lado de Alemania, muy mal, eh, con cuotas de penetración muy bajas, y UK eh, con cuotas de penetración superiores al 25%, según qué productos y categorías, superiores al 40%. Sí. Sí. En el medio, sí. pues, es, hay un poco de todo, ¿no? Y el Entonces, caso de sí. es siempre muy peculiar para casi todo. Por ejemplo, no usan tarjetas de crédito Visa, no, Exacto. no, no, no, no, no, no, no, practican, no practican nada de eso. En términos generales, Alemania es muy reticente a, a la innovación en, en consumo y además es, un, es una sociedad que tiene, eh, digamos, en, en, los productos de consumo, concreto la alimentación y, y similares, para ellos es una prioridad B en, en su cartera de productos uh -huh. y y, y el desarrollo del comercio electrónico en Alemania es, es bajo. España también es un, un país de desarrollo bajo, muy bajo eh, pero por ejemplo Bélgica, eh, Italia y, y Francia son países ya con un desarrollo razonable eh, del, uh -huh. del, del comercio electrónico eh, pero bueno, volviendo al punto a lo, a lo que hablábamos antes de la, de la penetración de los Ornichannels ¿no? eh, la realidad es que no hay empresas europeas que correspondan a, a, es, a esa distribución geográfica, es decir que no hay operadores europeos que, que sean capaces de cubrir una demanda eh, y los que hay son fruto de compras de locales que no están integrados interior, interior, interiormente. Entonces, para alguien como nosotros que opera en 11 países, eh, pues resulta una cosa complicada porque tenemos que llegar a, digamos, entre comillas, 11 acuerdos con 11 operadores locales, conoce tecnologías diferentes, y conoce servicios eh, distintos. Eh, eso es, es muy complicado, ¿no? España en eso hay que decir que está bastante bien en, en cuanto a operadores y, y que tenemos un mercado muy competitivo en precio como siempre y aunque yo realmente en España, paso España, es, forma parte de mi, mi portfolio pero no es mi, mi enfoque principal ah, eh, eh, utilizo muchos, muchos proveedores locales de, de, de la zona de España y Portugal para captar ideas y intentar aplicarlas en otros países, porque el avance aquí es superior a, a otros países eh, europeos, excepto UK. Pues José, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y experiencia en logística y e commerce por Europa, y espero que nos veamos en próximos streaming y próximos eventos. Espero que sí, a ver si hacéis más karting y yo encantado de acudir. Si puede ser eh, que no sean eléctricos, porque los, los eléctricos son un poquito, no sé qué decirte, light. Pero vamos, lo que haga falta. Pues la, tenemos las dos opciones, eléctrico y de gasolina. Lo que pasa es que con lo de gasolina he estado a punto de comerme una crisis de reputación online. No ha sido nada de otro mundo, pero se me han quejado de que los tiempos los que hacemos que, que hacemos quemando gasolina. Y dije, mira, no os preocupéis, tenemos karting eléctrico. Bueno, hay que preguntarles que cómo... que ser un poco más, yo creo... Un ¿Divídele. poco más... Eh, de, de, no sé cómo llamar esto en... Yo sería un poco más inquisidor en, sí. en cuando hacemos preguntas sobre tecnología y sobre cualquier cosa. ¿no? A la gente es que, que es favorable al consumo eléctrico, al consumo de vehículos eléctricos, yo le pregunto que cómo se genera esa electricidad. Sí, porque todavía tenemos un mix muy muy cargado de energía primaria de, de, de, de, de fósiles. o sea que la, Y lo del hidrógeno verde... Ya veremos cuando llegue, porque hidrógeno gris para una buena temporada. Pero tenemos que hacer un streaming específico de energía. Muy, Muy bien. Muchísima, muchísimas gracias, José. De acuerdo, gracias. Saludos. Acuerdo. Y pasamos con eh, José Treset. Muy buenas. Muy buenas, Antonio. ¿Y Emilio, ¿qué tal? Pues contigo vamos a hablar de contenidos. pero Efectivamente. La pregunta, la pregunta inicial, ¿qué, ¿qué tal la experiencia en el karting de e-commerce? De e pues la verdad es que una experiencia fabulosa. conocimos Conocí gente muy interesante que te aporta pues una visión diferente de tanto de negocio que estás haciendo como de, de, enfocar, de enfoque de internet y la verdad es que estuvo genial y luego, bueno, divertidísimo. El sitio, la verdad es que no lo conocí, fue... Esto estuvo muy curioso, tanto el karting, que sí que es verdad, como comentabais, que con los tiempos que hacemos, quizás pues esto de gasolina no es lo suyo, pero la verdad es que, que estuvo, estuvo muy entretenido, muy bien, y fue un placer volver a los eventos físicos que echaban de menos, todo hay que decirlo. Y entrando en materia, ¿cómo impacta una buena estrategia de contenidos en un comercio electrónico? Pues a ver, eh, una estrategia de contenidos es buena lo que te ayuda es a fidelizar a tu cliente, por un lado, porque al final lo que le estás dando es... Eh, más allá de lo que le vendas, le, le estás aportando un valor añadido y también te ayuda a mejorar las ventas. Tú piensas que una persona que eh, llega a través de un contenido a Team Bond Marketing, que te ha visto, que te conoce y que sabe un poco ya más de ti, pues va a tener siempre más, eh, va, va a ser pues, más fácil que termine comprando que, que una persona que entra de nuevo en una tienda y lo único que, cabe, que va a ver es eh, lo que le ofreces, el precio al que se le ofrece y va a poder compararlo con otro. No es, no es lo mismo y sirve, pues, a fidelizar al cliente, tener, estar en, el, en la cabeza del cliente a la hora de que, de que piense en marcas en las que puede comprar y luego, pues, aumenta bastante la lo que viene a serle el rato de conversión. Además de, pues, traerle a la página si haces una estrategia más centrada en SEO que solo en contenidos de redes sociales de usar y tirar también. Sí. ¿Y, y todo, todo debemos de tener un, una estrategia propia de generación de contenido o un blog incluido? A ver, eh, estrategia de contenidos creo que todos deberíamos tenerla. Más que nada porque al final la estrategia de contenidos te puede ayudar al posicionamiento de tu página, incluso en algo tan tonto como, o sea, en algo, no tonto, pero algo tan sencillo como para aparecer en, en Google Local Business, también puedes implementar estrategias específicas para eso, que no tienes por qué aparecer el primero en el buscador de Google, pero un blog propio no es necesario en todas las, las páginas, en todos los comercios. Por ejemplo, eh, pues un e-commerce que trate de... Pues, un e-commerce de, de moda quizás no tiene tanto sentido, depende de lo que vendas de moda, tener un blog propio en el que hables de tendencias, porque eso lo puedes llevar a redes sociales y a una red, por ejemplo, como Instagram, que es mucho más visual. Sin embargo, si, te, si tengo un e-commerce o tengo un negocio que te pues, venta de seguros pues ahí sí que puede tener más sentido porque tengo que hacer una parte de eh, de, de explicarle al, al usuario el contenido y dárselo todo más más cadito un poco más de formación y puedo aprovechar, aprovechar mi blog para generar ese contenido y eh, no utilizar otros recursos como un call center para explicárselo por ejemplo si un usuario te llama y te pregunta eh, pues qué coberturas tengo en vez de explicárselo de vivo a voz le puedes mandar un contenido bien hecho en lo que se lo expliques. Lo mismo en otros sectores como finanzas, motor y sectores muy de nicho donde tenga sentido eh, llegar al usuario a través de contenido. Cuanto más de nicho sea el sector, yo pienso que más, uh -huh. más sentido tiene tener un blog en el que llegues a él de una forma más personalizada. Y generar contenido, no barato, eh, genero bastante contenido. <ríe> sí. Generar contenido de vídeo es todavía hasta más hasta carete. Eh, ¿Cómo maximizamos? el esfuerzo de una generación de contenido que tiene que ser de valor y, y de buena calidad, porque para no generar un contenido de calidad, por favor, no publiquemos <risa> nada. Eh, ¿Cómo maximizamos eso? Pues a ver, al final eso es a, a través de las métricas que tú, te, que tú te marques. Si estás empezando de cero al principio no puedes centrarte tanto quizás en, en generar solo ventas, sino que tienes que generar marca awareness, etcétera. Y luego ya sí que te tienes que ir centrando en, bien, a ser venta dura, pero sobre todo marcándote bien qué quieres hacer, a quién quieres llegar y teniendo unos KPIs muy, muy claros. O no es lo mismo decir, oye, es un error muy típico es, es que hemos traído muchos usuarios a la página ya, pero me estás trayendo gente que ni me convierte ni me aporta. Esto se ve mucho, por ejemplo, con newsletters. Es que tenemos muchos suscriptores ya, pero de esos suscriptores, ¿cuántos se han convertido en cliente? Porque al final tu objetivo es tener clientes, no suscriptores. Puedes hacer una estrategia de suscripción, pero si tu objetivo final es atraer clientes, tienes que hacer un tipo de contenido frente a otro. En un sector como finanzas, por ejemplo, se ve muy claro. Hay mucha gente que tiene blogs, incluso blogs personales de marca, y está muy bien. Pero luego no convierten. Y sin embargo, hay gente que no te. Hay otra estrategia que es decir, voy a abandonar el blog y voy a tirar un canal de YouTube que me va a llevar mucho más tiempo, más dinero, pero voy a tener un ratio de conversión mejor. Entonces aprovecho mucho mejor mis recursos. Es cuestión de foco y de y de hacer pruebas y de antes de, sol, de ponerte a lo loco a generar contenidos, tener claro para qué lo haces y cuál es tu. la métrica y objetivo que vas a tener. Pues, José, muchísimas gracias por compartir tu experiencia sobre contenido en este streaming ya. y espero hacerte la invitación a participar en próximas actividades de la Latino. Vale, pues encantado, como siempre. Pues, muchísimas gracias, José. Saludos, saludos. Y vamos a pasar con Jorge y comentarle a Carlos que, que va a ser el momento eh, cierre de, de este streaming. Eh, muy buena muy buena Jorge. Hola, buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estás? Buenas. Eh, vamos a hablar contigo sobre métodos de pago. y ¿Qué te pareció la experiencia de, del encuentro e-commerce? Pues mira, eh, francamente, eh, excepcional, relajante. Eh, la verdad es que no, debido a la pandemia, no me he prodigado en muchos eventos y para mí fue mentalmente una liberación eh, ver a... A tanta gente del sector, a reencontrarme con gente como Margarita, como Susana Martín, eh, eh, conocer gente nueva y luego, encima, a divertirnos con, con los carts y con, con los bolos. Y, y la verdad es que, francamente, muy bien organizado. Te doy la enhorabuena. Y en el tenemos un dilema en el e-commerce. ¿Ahorro gastos siendo eh, eh, selectivo en los medios de pago o acepto el mayor número de medios de pago para aumentar la conversión? ¿Qué opinas como experto? Pues mira, eh, cualquier, cualquier negocio, eh, eh, la, la, el objetivo fundamental es, eh, es poder vender. Y la venta realmente no se realiza hasta que eh, te pagan. Entonces, eh, para mí es fundamental eh, darle todas las facilidades de pago a los clientes. Eso es mucho más importante todavía en el mundo online. En el mundo físico, evidentemente, pues está el dinero en efectivo eh, y tienes al cliente delante y puedes hacer eh, algún tipo de, de, de convencimiento. ¿no? Pero, pero en el caso de online, ¿cuántos clientes se nos habrán ido sin saber que eh, quizás se hayan ido porque no le ofrecemos el método de pago eh, que el cliente quiere? Eh, en el embudo de, de, de ventas, el famoso sales funnel, eh, si nos damos cuenta de todos los gastos que tenemos para conseguir que el cliente finalmente tome una decisión de compra, si finalmente luego no nos compra o, o se cae por, por no darles el método de pago que ellos quieren, pues eh, habremos estado invirtiendo ingentes cantidades de dinero para que luego el cliente se, se nos pierda. Por lo tanto, yo siempre aconsejo. No pensar en el coste, sino pensar en la conversión de ventas que, que te da el tener eh, cuantos más métodos de pago mejor. Que Paypal es caro, sí, es más caro, efectivamente, pero es que te da eh, una cantidad de, de clientes objetivo importantísimo. Que American Express también es muy caro, bueno, pero es que eh, está demostrado que el cliente de American Express al final acaba comprando eh, eh, mucho más que eh, otros clientes eh, de Visa o MasterCard o cualquier otra tarjeta. Hay que ser muy, muy racional y mente fría y no pensar solamente en qué caro me cuesta el, el método de pago. Mm. Que, que de hecho MasterCard eh, tiene que, creo que eran 150 euros la anualidad, creo, pero desde luego hay muchas marcas que, que, que están encantadísimas de hacer acuerdos con ellos precisamente por lo que entiendo que comentas. Pero has dicho un par de métodos de pago caros, ¿alguno que sea muy barato y recomendable? Bueno, cada vez eh, lo, lo bonito de, de, de, los, de los medios de pago, eh, que yo me he dedicado 30 años a, a esto, es que eh, ahora están en, en un punto álgido gracias a... A, a internet y la tecnología, las fintechs que, que están dinamizando el mercado. ¿no? Entonces, están surgiendo medios de pago constantemente. Ahora se habla mucho de las transferencias cuenta a cuenta o uh -huh. los pagos cuenta a cuenta. Evidentemente, uno de los beneficios de, de esos métodos de pago es que son mucho más baratos. Y más seguros, porque además no hay opción de que el cliente eh, te haga una retrocesión de la, de la transacción, cosa que con los medios de pago tradicionales eh, sí ocurre. Eh, entonces, sí que, sí que hay eh, interesantes métodos de pago que son más económicos eh, y que eh, tarde o temprano se van a imponer en el mercado. Uh -huh. ¿Y cómo puedo compensar costes financieros con tener soluciones creativas en medio de pago que nos aumenten los ingresos, ingresos en comercio electrónico? Pues mira, una, eh, eh, una de las posibilidades es la que comentaba antes Rita de, de, de, de lo que es el buy now, pay later. ¿no? Eh, evidentemente, eh, el, el aplazamiento de pagos en... En el comercio electrónico eh, ha venido para quedarse, como, como, se, como se ha dicho antes, y, eh, y hay dos opciones. Hay opciones de que los pague el cliente, los intereses, o que los pague el, el comercio. En cualquiera de los dos casos eh, está comprobado que el ratio de conversión de ventas es muchísimo mayor si se le ofrecen eh, opciones de aplazamiento de pago a los, a los clientes. Entonces, eh, es una forma de eh, generar eh, eh, recursos no directamente eh, o, o generar ingresos no directamente, pero sí aumentando las, las ventas. Otro muy importante, si se vende fuera de, de, de España en este caso, es eh, ofrecer eh, la conversión dinámica de, de moneda eh, y, eh, y evidentemente eh, para aquellos clientes de otros países que no sean eh, del euro, pues que puedan, eh, que puedan eh, pagar en su propia moneda. Eh, aunque haya una comisión, es increíble, y esa comisión se comparte normalmente con el, con el comercio, eh, es increíble eh, la cantidad de, de personas que prefieren pagar eh, con su eh, moneda, eh, en el método de pago que sea, y no con, eh, con la moneda del, del comercio. Eh, uh -huh. Aunque eso suponga, ya digo, eh, un... Un, eh, una comisión para el usuario final. Y eso es un, una forma de poder amortizar algún, algún coste o dar algún mayor incentivo al, al cliente final por parte del comercio. Pues, Jorge, muchísimas gracias por compartir tu experiencia en Método de Pago y espero que nos veamos en próximas actividades. Cuenta conmigo y muchísimas gracias por invitarme hoy. Muchas gracias, Jorge. Saludos. Hasta luego. Y pasamos con Carlos. Muy buenas. Hola, buenos días a todos. Tarde, eh, pero por fin lo conseguimos. Sí, no, de hecho, de hecho casi te he daba por perdido. <risa> yo también, yo mi, también. Mi invitado 16 y, y no nos escapamos del directo sin uh -huh. precisamente hablar contigo sobre tendencias en comercio electrónico y comportamientos de compra. Eh, y por cierto, ¿qué, ¿qué tal la actividad de comercio electrónico? Bien, o sea, ahora estamos, o sea, cada vez se está utilizando más, o sea, todos los tipos de negocios ya no se salva ninguno, o sea, incluso los más tradicionales, los que al principio eran un poco reacios o tenían más miedo, ya, ya te digo, nosotros estamos recibiendo muchísima solicitud, muchísima información, nos piden asesoramiento, así que de aquí hacia arriba, o sea, que la pandemia ha sido un punto de inflexión que nos ha cambiado a todos, eh, así que va a ir para arriba, va a ir para arriba sin duda. ¿Y qué nos puedes comentar acerca de tendencias de, del mercado? Aquí tendencias de mercado, lo que nosotros estamos observando mucho últimamente es lo que, lo que han comentado algunos de los compañeros, eh, sobre todo de métodos alternativos de, de pago. En España el que más está destacando, aunque no es el único obviamente, Bizum. O sea es lo que estamos eh, recibiendo información a diario, recibiendo solicitudes cada vez más, eh, todos los sectores, tanto para venta presencial como venta física tradicional. Así que es lo que estamos es lo que estamos notando más. Eso, o sea sin discriminar por sectores al final. O sea eso sí que era una tendencia previa de algo más venta online. Pero ahora, como nosotros podemos ofrecer incluso desde Banco Sabade el servicio de pago por, para venta telefónica o venta por, por correo electrónico, pues también está, estamos diversificando mucho y los clientes lo están recibiendo muy bien. ¿Y tendencias en comportamientos de compra? Claro, en comportamientos de compra es verdad que eh, como eh, ya te digo, fue un cambio sobre todo a raíz de, de la pandemia. Pero en comportamientos de compra ahora... Eh, todos los clientes, o sea, me incluyo por supuesto, eh, ya no discriminamos tampoco por en cuanto a volumen de facturación, cualquier importe ya lo estamos pagando con, con tarjeta, cualquier tipo de compra. Antes es verdad que nos fiábamos más quizá de marketplaces más grandes, hablamos de Amazon, hablamos del corte inglés, pero ya cada vez estamos perdiendo, perdiendo el miedo y ya exigimos entre comillas como consumidores el poder eh, comprar casi cualquier cosa a través, de, a través del online. Y además cada vez somos más exigentes y eh, en general estamos dispuestos quizás a pagar un coste por el envío para poder tenerlo cuanto antes. O sea, estamos siendo más exigentes en cuanto a plazos y más exigentes en cuanto a poder tenerlo todo. O sea, no limitarnos a ropa, no limitarnos a electro electrónica, sino que queremos la, la compra en casa y si puede ser en esa misma tarde o al día siguiente, pues, pues mucho mejor. Bueno. Y nos comentaba José, nuestro anterior experto en logística, que, que desde luego el comercio electrónico va por países, pero también entiendo que va por sectores. ¿Diferenciación sectorial de las que nos puedas comentar? Claro, aquí lo único sí que diferenciamos, pero más que nada por, eh, por importes, o sea, por importes de compra es verdad que eh, si hablamos por ejemplo de un PC Componentes, ahí todos los, todos los importes son grandes y ahí sí que estamos es lo único que estamos diferenciando, pero por sectores eh, de momento, nada, lo que comentaba, que como se ha generalizado y como los consumidores estamos exigiendo que ya podamos comprar casi de todo, la tendencia es esa, que o sea, la ten, tendemos a que no haya diferenciación. De momento la sigue habiendo, obviamente, todas las estadísticas dicen que moda y electro, eh, electrónica siguen siendo los, las compras preferidas para un e-commerce, pero el resto de sectores están creciendo más y tenderá a igualarse de aquí a medio plazo. Nos pregunta Carlos, que ha sido un, uno de nuestros anteriores ponentes por YouTube, que cómo se integra Bizu en un comercio electrónico a nivel de experiencia de uso. Bueno, eh, a nivel eh, comercio, ¿vale? o sea, nosotros contamos, eh, te hablo de Banco Sabadell, eh, nosotros contamos con la colaboración de Paycomet, que ha estado Rocío, la compañera, antes, antes también exponiendo, y ya directamente eh, viene integrado en el servicio. O sea, nosotros es eh, ese Bizum en concreto ya lo ofrecemos como si al mismo nivel que pagar con tarjeta. O sea, lo consideramos tan tendencia, lo consideramos tan necesario que Paycomet ya directamente lo... Lo incluye. Luego, para comercios, que a lo mejor, yo digo, por salirnos del caso de Paycomet que nosotros lo tendríamos integrado directamente, eh, también se podría hacer el desarrollo informático necesario para poder integrarlo como método alternativo a, a la tarjeta tradicional. Pero sí, esa es... Muy, ya te digo, la, los informáticos, los técnicos eh, de, cada, de cada comercio que tengan ese conocimiento. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos asesoramiento. Tienes que hacer este paso, se hace de esta manera, integrando este código. Pero es muy sencillo y es o sea, muy sencillo para quien entienda de, de, de, de programación. Y ya te digo, nosotros eh, colaborando con Paycommerce lo ofrecemos ya integrado de primeras yes. en la pasarela. ¿Y sinergias entre mundo físico y virtual? Claro, aquí lo que comentábamos también, eh, Bizum puede ser como un punto, un punto de encuentro. Eh, ¿Por qué? Porque, a ver, lo que, eh, lo que trasladaba también en el comentario anterior era que mucha gente pide pagar con Bizum en presencial, pero eso de momento está mucho más limitado, o sea, está en estudio. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos el servicio Fonancel. Servicio y sería como eh, un punto de encuentro un punto de encuentro entre los dos. Pero es verdad que eh, quien se puede aprovechar de, por ejemplo, el típico negocio tradicional que tenga su, su venta física, eso se puede aprovechar de... Todo el expertise, toda la experiencia, toda la información de los pagos, porque, por ejemplo, puede observar, eh, yo puedo decir, gracias a unas herramientas de Big Data que podemos ofrecer nosotros también, pueden decir, oye, que mira, que quien más nos compra son mujeres de 40, 60 años los sábados por, la, por las mañanas o los sábados por las yo que sé, por las tardes, por ejemplo, y tú puedes, en función de eso, diseñar una oferta. En tus redes sociales, por ejemplo, un 2x1 solo para tal día eh, concreto a, en una franja horaria o puedes luego adaptar tu futura web e-commerce para, eh, en función de esa experiencia de cobros que te ha dado el punto de venta físico, poder trasladarlo también en online y no ir tan a ciegas. O sea, esa experiencia previa es un regalo para luego hacer un e-commerce. Pues muchísimas gracias por el apoyo que desde Banco Sabadell eh, prestáis a las actividades de comercio electrónico de la Latina Valley y espero contar con tu participación en próximas actividades, tanto presenciales como próximos streamings. Seguro que sí, será un placer, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por, por el apoyo, Carlos, saludos. Eh, Buenas tardes, adiós. Y con esto eh, nos quedamos eh, como momento finalización de, de este streaming, han sido dos horas. Seis minutos, 16 invitados, hemos hablado de logística, métodos de pago, eh, contenidos, eh, networking, reputación, redes sociales, marketing, Google Ads, larga cola en, en, en Google Ads. Han sido 16 expertos eh, eh, que durante estas dos últimas horas han participado. Daros las gracias a todos por vuestras aportaciones y a los que habéis estado participando, eh, muchísimas gracias por, el, por esas preguntas. Eh, muy, muy curioso siempre cuando te hacen una raíz de Twitch que, que llega el sopetón de gente en el chat haciendo sus comentarios. Y muchísimas gracias por vuestra participación. Que tengáis buenas fiestas que, que tenemos la semana que viene. Y yo vuelvo por este directo. Si no le doy el botoncito de emitir antes, el 20 de abril nos vemos para hablar de fintech, cripto, blockchain, criptomonedas. Eh, y todo lo que sea, finanzas y tecnología, que creo que va a ser un tema que os va a encantar. Eh, nos vemos en el próximo live y, y si le dais like, me gusta me dejáis comentarios, os leo después de, de este directo. Saludos.